Bienvenidos a Relatos Oscuros, buenas noches a todos, 10.45 de la noche, hoy es sábado, muchas personas seguramente están descansando, van a desvelarse el día de hoy, y pues decidimos acompañarlos también en lo que estén realizando, a lo mejor no encontraban qué ver y ya hemos llegado para convivir. Eh, doy la bienvenida a Andrea, buenas noches Andrea. Hola, hola a todos, ¿Cómo están? Qué bonito verlos otra vez. Vamos a iniciar esta transmisión el día de hoy. Gracias a Paula Suárez. Le mandamos un abrazo, Paula. A Dana Victoria también. García, Mario Ponce. A Ghost in the Wall. A Luis Dow también. A Andy Chávez. Saludos, Andy Chávez. A eh, Maru. Buenas noches. Un abrazo hasta Argentina, Maru. Todas las noches te desvelas, Maru. Eh, a, ahorita estoy recordando que siempre, bueno ya la transmisión aquí en México es tarde 11.46 de la noche y que tú en Argentina son la 1.46 o sea sí. te, se desvela todas sí. las noches Maru ¿por sí, qué Maru? porque ella nos quiere mucho entonces siempre está aquí ¿a qué hora te levantas Maru? porque imagínate termina como a las 3, 3 y media o hasta 4 de la mañana sí, sí. y Maru ¿qué hace de día? Ox oh, dice es un cumpleaños. ¡Bravo! Ah, felicidades Maru. Feliz cumpleaños, Maru. ¡Bravo! Feliz cumpleaños a Maru. Gracias, Maru, por estar aquí con nosotros el día de tu cumpleaños. Te mandamos un abrazo enorme. Qué eh, bonito que hoy sea tu cumpleaños. Mira, Está mañana sur, no trabajo, las dice. Mañanitas. Alexa, las mañanitas, por favor. Las mañanitas. De la volumen, si Alexa, volumen 7. Las Mañanitas para Maru. Alexa, no canta ni las Mañanitas. Alexa, Las Mañanitas para Maru, por favor. Las Mañanitas de Alejandro Fernández en Spotify. ¿Por qué escoge a Alejandro Fernández? No lo sé. Ahí está. Las Mañanitas para Maru. Alexa, cancela. Ya, un pues poquito, porque si no, nos quitan la monetización en la transmisión, ¿y qué hacemos? Ahí está Maru. No. Oye, eh, Maru, quiero preguntarte, ¿qué, ¿qué cantan en Argentina el día del cumpleaños? Porque aquí en México se llaman Las Mañanitas, y es la canción que estábamos escuchando. Que qué linda está la mañana, que vengo a saludarte, y que venimos todos con gusto. Así va la canción. En Colombia, ¿qué cantan cuando uno cumpleaños. A veces feliz cumpleaños a ti, o sino happy birthday to you, pero las mañanitas no. O sea, como en inglés, o sea, lo, lo que hacen en Estados Unidos, el sí, happy birthday sí, to you. Sí, sí, y esas el, dos. ¿Y el otro, cómo es el otro? Eh, hay veces que hay gente que contrata a María Chizaya, sí, y cantan las mañanitas. No, no, no, no a, pero el otro que me dijiste. Eh, de feliz cumpleaños a ti, sí. Ajá, ¿cómo eh, es? Feliz cumpleaños a ti. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Maru! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! <risa> eh, aquí, acá cantamos la de sapo Verde, eres tú, así. En Colombia, sapo Verde, tuyo. <risa> ¡Ah! Bueno, dice Maru que allá cantan una que se llama Cumpleaños Feliz. ¿Cumpleaños Feliz? A ver, Alexa, Cumpleaños Feliz. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños hoy te deseamos! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Oh! oh. Ay, hoy sí ¡Alexa! ¡Oye, Alexa! ¡Hasta le cantó las mañanitas sí. a Maru! ¡Órale, Por qué buena despertó, onda! Alexa. Qué miedo, Alexa. Dice: Qué miedo que le cante uno a las mañanitas. ¿sí? Y si Alexa, me cae. Pues... Yo, yo le pedí una canción y la cantó ella. Está, está Alexa, está endemoniada, está loca. Si sí da miedo, hace lo que quiere. Uh, hay que defender al INE. No sé quién sea el INE, el Instituto Nacional, Instituto INE, Instituto Nacional Electoral. Al INE. Queremos, me suena a manada, dice Eddie Brocolito. Bueno, es que Eddie Brocolito, pues, es, se, se distingue más como animal, entonces por eso le sonó como a manada. Buenas noches a todos, Carlos. Mi Alexa estuvo poniendo las mañanitas cada que decías Alexa las mañanitas, dice Juanito Fernández. Taikempo, defender al INE. No sé qué sea eso. Arriba el INE. ¿Qué es el INE? ¿De qué están hablando hoy? ¿Qué sucedió? ¿Qué es eso del INE? Arriba el INE. ¿Alguien los mandó? ¿Alguien Alguien que se llama INE los mandó? O que me expliquen qué es eso del INE. Producción, quiten eso. Producción, ¿qué pasó? ¿Por qué ponen algo del INE ahora? ¿Es una, una nueva marca? ¿Quieren que yo repita muchas veces INE porque es una nueva marca? ¿O el Instituto Electoral eh, Nacional los contrató para que yo diera un comercial? ¿Para Oxlack Show? ¿dieron un comercial del INE? Contexto: del presidente claro. quiere quitar el INE. Instituto Nacional, pues que lo quiten, de todas maneras todos los presidentes, es lo mismo, ya aquí hemos hablado sobre quiénes son los que verdaderamente gobiernan, es como en la selección mexicana, como para la gente de Facebook que pelea conmigo con la selección mexicana es lo mismo, eh, tenemos un director técnico que llama a ciertos jugadores y curiosamente no llama a los que están en mejor forma, en los que le echan más ganas, en los que tienen más ritmo, prefiere llamar a incluso a lesionados antes que a los mejores jugadores. ¿Por qué? Pues porque es un negocio. Es un negocio el fútbol, es, el un fútbol negocio, es un negocio la selección. Van al mundial, no porque también se hayan ganado el lugar, todo es un negocio. Se pierden millones de pesos, de dólares, porque una selección no vaya al mundial como la selección de México que tiene a tantos mexicanos pegados a la televisión. Es un súper negociazo para las televisoras, para todas las marcas, para todo es un negocio, si México se pierde un mundial, es una pérdida millonaria, no crean que lo hacen para que, eh, para que nosotros compitamos contra otras nacionalidades, no, es un negocio, todo es, eh, tenemos a ciertos jugadores que los tenemos que publicitar, porque son de tal empresa, eh, y nosotros consideramos y creemos que que deben de ir los mejores, que, que vamos a competir, que es un torneo en donde nos medimos a otras naciones en el deporte de fútbol. No, gente, es un pinche negocio, pinche negocio. Sí. Ya estoy harto, es un negocio todo esto, es un negocio. Uh -huh. y, el fútbol es un negocio, sí. Y antes que, que, que nosotros queramos que lleven a cierto jugador o no, o uh -huh. hagan ciertas cosas, la verdad es que siempre está de por medio el negocio, y uh -huh. no importa, y es lo mismo en la política, es lo mismo, así que eso del INE, lo que sea, es lo mismo, es lo mismo, son negocios, es dinero, dinero, dinero, en la política, en el fútbol y en la religión, dinero, dinero, dinero, aquí también, de hecho, les vamos a pedir que se caigan con su cuota, ya se la saben, gente, cáiganse con los superchats, gente, ya se la saben, producción, digan que manden superchat. Producción, pon algunos que manden superchats, producción, por favor. Sí. Por favor, de verdad, producción, si no, ¿qué voy a hacer? O sea, de verdad, de verdad, producción que si sí. no haces que, que tenga, no, no estoy pidiendo millonario, dinero suficiente para poder seguir eh, haciendo lo que más me apasiona, eh, seguir en redes sociales. Eh, seguir con esta felicidad, sí, producción, si tú no haces que yo tenga todo eso, voy a matar a su, a su cochinito <risa> del dinero. No, no voy a hacer nada, me voy a quedar acostado para que los aburra a todos en el show que tienen de mí, de mi vida. Y no voy a hacer nada, solamente me alimentaré tratando de sobrevivir, pero el show no va a haber, no va a haber. Hey, no ya te estaba diciendo a producción que, que me calles, ¿verdad? Eh, eh, sí, sí, sí, pero le pagaron a Ángel para que. Ángel, Ángel, gracias por tu super chat, hermano. ¿Para cuándo otro video con Matt Hunter? Dice este Mike. Eh, ya producción contra tu Ángel, porque es muy buen trabajador, entonces. De hecho, pronto. Va perfecto. De hecho, pronto. Para, para nosotros. No quieres que. <risa> no, habla, no quieres habla, que pelee, ¿verdad? Habla, habla, habla. No quieres que pelees, este es mi, mi ventana al mundo. Yo no salgo en todo el día de mi recámara, no salgo. Es mi ventana al mundo. Por aquí me puedo expresar y gritar lo que siento. Eh, ¿Qué hueva ir a la marcha de ricos del INE? Hasta marcha del INE. A ver, aquí dice María Jesús. O sea, sí, yo creo que producción tiene algo con lo del INE. Todos están comentando del INE yo no sé nada de eso. ¿Por qué yo no sé nada del INE? Si estoy pegado a redes sociales. El INE tenía un comercial que decía, tómate tu foto, saca tu credencial y decía, pero te peinas, cuñado. Esto está muy curioso. O sea, qué eso, raro. hasta un comercial estoy diciendo del INE. ¿De verdad, de verdad pagó gobierno para publicitar lo del INE? El próximo mundial será en Canadá, Estados Unidos y México. La posible mascota de México es un cactus con sombrero y bigote. ¿De verdad? ¿Sabadasha Miyaguzuku? ¿De verdad? ¿Un cactus con sombrero y bigote? ¿De verdad no hemos avanzado? Con, con, este, con el pique, que era lo mismo, un chile con sombrero y bigote... ¿Ahora un cactus? Pero está mejor que la cobija esa que pusieron en Qatar, ¿no? El, el, el, el, ah, me parece, me parece un fantasma. La mascota de Qatar, sí, <risa> pues es como... Sí. sí, pues es una, es una de estas es que una se sabana. amarra, ¿no? Uh -huh. Híjole, sí, sí, que para gustitos, ¿eh? O sea, tantos diseñadores increíbles. Y, no sé, yo hubiera puesto... Me han puesto un dromedario. Una coija, se rieron. Un, un, sí, un, parece sí, una coija, una sábana. Un, un dromedario. <risa> ¿Por qué todos hablan del INE? Dice Guadalupe Policarpio, Tú también me estás <risa> hablando del INE, ¿viste? Todo está haciendo sí. que hable del INE. Hay algo en fuera del, de mi mundo que yo no conozco, que está sucediendo con algo del INE, y estamos en vivo transmitiendo. Yo según estoy transmitiendo aquí para todos, pero en realidad transmitieron todo mi día a día, al día de hoy, ¿verdad? Uh -huh pues hago puras cosas buenas, en realidad no no, no, no tengo nada de qué preocuparme, no tengo secretos, de hecho el programa de hoy, bueno la transmisión de hoy, hoy la titulé como cuéntame algo que nunca habías dicho, okay. tú tienes algo que nunca has dicho, mm, pues tendré que pensar ahorita para decir algo, a ver, ya revelenme que estoy en un programa de... Sí, porque pues no habíamos pensado en otro tema, entonces estaba pensando en ese tema. Pero cambiaste el tema, entonces ahora ya tengo que pensar qué decir. Mira, todos están escribiendo el INE. ¿Qué onda con el INE? ¿Por qué o okay, qué? ¿Que alguien me explique? Ese no era el tema, ese no era el tema. ¿Por qué todos están uh -huh. escribiendo el, que el INE? ¿En serio? ¿Esto es un comercial? Ah, a ver, a ver gente, de verdad... Y esto, por si yo muero, que me hagan la crepipasta y que digan que yo me di cuenta de que soy, estoy siendo grabado 24 horas y que estoy dentro de un mundo, eh, de una producción y que afuera de verdad hay un mundo y ustedes me ven 24 horas. Algo así como Truman Show. De verdad sucede eso. Les voy a platicar qué sucedió el día de ayer que salí. No salgo de mi cuarto nunca, pero ayer salí. Fuimos a comprar unos libros a librerías antiguas. Sí, fue raro eso. Fuimos a comprar libros. Este, ya llevábamos todo el día comprando libros. Y llegué al último negocio. Un negocio como de chácharas, como de cosas viejas, ya así como... Como que venden cualquier cosa. Y entonces compré unas revistas ahí viejitas. Y le pagué a, a la muchacha, era una muchacha la que estaba ahí... Le pagué con, con un billete ¿no? como de 200 pesos. Me dio el cambio y todo. Y le dije, oye, aquí no era una librería porque yo fui ahí porque antes recordaba que yo había visto una librería ahí. Me dijo, sí, pero la cambiamos. Está aquí en la esquina dando la vuelta. Luego, luego encuentras la librería. Y dije, ¿a qué hora cierran? Y dice, cierran a las 5. Y le digo, ¿qué hora es? Y Me dice, son cuatro 49, 450 y tantos. Ya iba a ser las 5. Ya iban a ser las 5, nada de las 5. Y le dije a ella, ah, bueno, entonces vamos rápido. Me doy la vuelta para cruzar la calle y comienzan a pasar muchos carros. Entonces no sí. puedo cruzarme la no calle. Había, no había cómo pasar, o sea... No podíamos pasar sí. la calle. Ya que se pasan todos los autos y perdimos minutos y todo, pues ya podemos pasar la calle, damos la vuelta en la esquina y llego a, a la librería. Entro y veo a una mujer que reconozco, una mujer que, que se me hace parecida, que, que yo la conocía. Yo también me quedé mirándolas como raro y yo dije, pero... Yo, yo le, me le quedo viendo y le digo, ah, este, ¿tienes libros de tal? Y dice, no, no tengo de esos Ah, bueno, este, ya van a cerrar, ¿no? Y dijo... Este, ahorita primero cerramos no sé qué y, y después ya cerramos aquí. Y ¿Tú le, dije, le preguntaste si era la hermana? ¿no? Sí, le dije. ¿Si ¿Sí tenía una hermana? No, tú no le dijiste que sí. Que no, sea. le dije, le dije, oye, este, tu hermana es la de la, uh -huh. la de la del negocio de allá enfrente, ¿verdad? Donde venden cosas. Y yo mi intención era que ella dijera sí uh -huh. y que yo le iba a decir son gemelas, ¿verdad? Y entonces me dice no, y dije, ah, cabrón, no, no era su hermana. <risa> no y dice, le digo, sí, yo acá. nos mandó tu hermana, nos mandó una muchacha para acá, y dijo, no, era yo, y dije, ¿cómo? Pero en segundos, no sé cómo se teletransportó de un lado a otro, y era lejitos, ¿no? Era un poquito lejos. ¿no? O sea, la que me atendió en una tienda, la que me atendió en una tienda, me atendió en la otra librería, y no estaba ni cansada que haya corrido, nada. No podía, no, es que no podía correr, no, aunque no, sea, no, no. porque nosotros no pudimos cruzar la calle por los autos. Entonces, obviamente ella tampoco hubiera podido cruzar la calle. No la hubiéramos visto. Y estaba atrás de nosotros, o sea, nosotros estamos dando la, la espalda al negocio. O sea, hubiera pasado la calle con nosotros. Co hubiera pasado la calle con nosotros. Y aparte, cuando llegamos a, a esa librería, y ella misma me atendió, me atendió en los dos lugares. Sí. Eh, ¿Quién estaba atendiendo la librería antes que ella, Esto, si ella no estaba? Exactamente, yo pensé, bueno, pero en el otro lado, ¿quién se quedó? Exacto, no, primero en el otro, ¿quién se quedó? Y en, el, en este, ¿quién estaba antes de que ella llegara? ¿Quién estaba? Porque no, sí. Uh -huh. y yo llegué. ahí me di cuenta que sí, gente. Sí, se teletransportó. Amigo, no, túnel. que se teletransportó. ¿En <risa> el están... subterráneo. Gente, estoy viviendo en un show, me están grabando 24 horas, y si muero asesinado o cualquier cosa No, y ya que, sé que, eso. que hagan mi creepypasta y que digan que me había dado cuenta, que ya me estaba dando cuenta de que estoy en un show esa mujer no pudo haberse cruzado antes que nosotros. No, lo más gracioso es que cuando tú le preguntaste a ella que, que cómo hizo para llegar tan rápido dijo no sí corriendo pero fue como una excusa cierto como riéndose no sé cómo no como no de hecho no, no le no le dije no pudo excusarse o sea como que ah no sí ja, ja, ja, eh, corriendo rápido así no no pero, dijo, no dijo eso sí sí dijo eso no dijo yo no le pregunté cómo llegó ahí sí sí sí corriendo no ¿eh? yo no le pregunté yo, cuando ella me dijo, no, no tengo, no, no es mi hermana, le dije, este, nos mandó una muchacha de allá para acá y dijo, fui yo, hasta ahí fue cuando ya me quedé en shock y no le dije. Pero sí dijo. Que se fue corriendo, ¿y cómo va a llegar corriendo? Pues, Tenía que eso, haber estado atrás de nosotros. Yo me quedé pensando eso, cuando dijo, no, que corriendo, jaja, dijo así. Y yo me quedé pensando, pero ¿a qué hora, en qué momento? Porque no la vimos, o sea, no... Y ¿saben qué, qué cosa más también curiosa? Es que en el primer negocio estaba ella. Sola. Pues estaba también Sola. con un hombre que entraba ¿Sí? y salía. Ah, bueno, no me di cuenta de eso. Pero en la segunda tienda, en la librería, tenía un bebé. Sí. En una carriola. Sí. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Quién estaba cuidando a ese bebé en la carriola cuando ella estaba atendiéndonos en la primera tienda? Sí. ¿El bebé estaba solo en la librería? Uh -huh. Pero es que eso es súper extraño. Nos pasan unas cosas muy extrañas. Es de verdad, gente, eso sí fue muy raro. Ella no pudo haber cruzado la calle porque sí, tenía no. que haberla cruzado con nosotros. Con nosotros con nosotros tuvo más, que haberla cruzado. Eh, en... Sí, claro. Y cuando llegamos, hubiera llegado con nosotros. Sí, y, pero con... no, ya estaba ahí. Cuando Hola, llegamos, buenas. cuando iba entrando, y ella ya estaba en la esquina del negocio adentro. ¿cómo fue posible que ella se pasó? Sí. Entonces, bueno, no era, la, no era lo que teníamos que platicar hoy, pero uh -huh. me acordé, uh -huh. me acordé de, de esto que nos sucedió, y voy a poner más atención en cositas de esas extrañas. Porque... Pues es igual con el señor que pasaba por la calle, y dijo Andrea, y tenía a la señora, pues, agarrada en la mano y todo. Mira, dice Quinita, dice... Y fue súper raro también, o sea, son, pasan muchas cosas raras. Dice Aquinita, Ox te estaba cotorreando, era obvio que tenía una gemela. Puede ser. Puede ser, pero... Pero ella nunca bromeó, ella nunca, nunca bromeó. No, no, no, y si hubiera tenido una gemela, pues, ¿para qué la niega? O sea, ¿cierto? No, sí, a mi hermana gemela o... O algo así, o sea, cualquier persona lo puede decir, ¿para qué lo va a ocultar? O sea, sí. Dice, eran gemelas, fue una broma de ellas. Fue producción, fue producción que usó gemelas. Eh, a ver, que yo... A ver si me daba cuenta. Se fue en Didi. <risas> Liberémonos de la Matrix. Dice Leslie. Bueno, gente, dice aquí Rick Sayayin. Eso me, me pasó. Qué curioso. Fue muy raro. Sí. A, a, a Está Andrea de Testiga. Así que no me lo estoy inventando. Hay cosas que pasan sin explicación. Solo hay que contemplarlas y listo. Yo ya acabo de decir lo que nunca había dicho. Así que yo ya cumplí con mi relato de algo que nunca había dicho. Así que Andrea le toca. Este, Pero sí. déjame pensar que, sí, sí, que vayan sí. llamando, sí, porque sí, ahorita sí. a ver qué puedo contar. A ver, sí, a, ver, sí. a ver. Pues yo te... no, es que el tema era otro y ya me lo cambiaste. ¿Cuál tema? Pues íbamos a hablar de um, esas personas que, ¿cómo era? Eh, que predijeron su muerte. Pero ni pues, siquiera vimos nada de eso. Pues yo sí. Ah, bueno, ahorita nos platicas pero, entonces. Pero entonces, pues íbamos a hablar de ese tema, pero entonces ahorita me lo cambias, entonces tengo que como que acordarme a ver qué. Sabadasha Miyaguzuku dice, la mascota de Canadá es un alce y es Estados Unidos, <risa> y es Estados Unidos, es el tío Sam, y seguimos con estereotipos. Saludos a la cámara de atrás, sujeto experimental. Saluda a la cámara de atrás, sujeto experimental, 8342. ¿Qué es eso? háganse los locos todos para jugar la lotería saluda a la cámara de atrás sujeto experimental 8342 uh -huh. ¿qué? gracias producción, ese es el número para que juegues la lotería y, y pues, no es la cierto, y... ese es mi número de experimentos eso, ¿no? yo soy el 8342 <risa> el 8342 <risa> yo soy el 8342 Dizo, dijo, dice John Cristo predijo su propia muerte. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, A sí. A ver, sí, cuéntanos sí, sí. la historia. Ay, pues no, porque pues, o sea, todo el mundo la sabe. ¿no? Ah, Cristo. yo no, yo, yo no me la sé. ¿Cómo yo, que predijo su muerte? Yo yo quería hablar, era de, de un sacerdote. O sea, me estás cambiando la plática, no quieres hablar de Cristo que profetizó Pero su es muerte. Pero es historia todo el mundo la sabe. Yo no me la sé. Eh, que Cristo, pues... Pues sí. Eh... <risa> ¿Dónde predijo su muerte? A ver, John, ¿dónde Cristo predijo su muerte, John? Dice aquí Margarita Costa. ¿Me recordó el chiste? Que... Bueno, habla, habla. Ya. A ver, dime. Habla, habla. No, no, ya, me ya, record... por fin ibas a hablar. ¿Me recordó el chiste que qué? Habla, habla, habla. Tú me estás interrumpiendo mucho. Perdón. Eh, producción, Perdón. Está, está mandándote señales. Perdón. Me recordó al chiste de le di las, le di las buenas noches a mi hija y luego me la encontré en el pasillo. Me dijo, papi, hay alguien durmiendo en mi cama. Me asusté, luego me acordé que son gemelas. ¡Ay, oh, oh, qué susto! Oh. <risa> Dice aquí alguien más que eh, vayamos otra vez y que cada uno vaya al. Es que hasta me dan ganas de tomarle fotos. Sí. ¿Saben una cosa? Ahorita que lo estoy pensando, creo que la que me atendió en el primer negocio no traía la misma ropa que la de la librería. Es que ahí no me acuerdo cómo estaba vestida. Estaba de, toda de negro. La de ajá, la, del, la de la librería sí estaba toda de negro, pero la primera, ¿te acuerdas? No, cómo estaba? no. La primera sí no. Sí me fijé en la segunda y la segunda sí está toda de negro. Sí, después pero de la la que pasó sí eso. No. Me, sí, sí, tuvimos. Y no, y pues nos fijamos más en la segunda, fue porque dijimos, oh, sí, el cerebro como que despertó, oiga, pero ¿por qué llega ahí está tan rápido? Pero la primera, pues no, porque estábamos relajados, mirando libros, entonces no nos fijamos muy bien en su ropa, entonces. Mira, Janet Álvarez dice, es que escribió con mayúsculas. Cristo predijo su muerte desde el principio de sí vida. ¿Aunque leer la Biblia? O lo voy a repetir por si no lo entendieron, porque Janet Álvarez escribió ¡Ja, ja, ja, ja, ja! cristo predijo su muerte desde el principio de su sí vida! Algo que leer la Biblia. Pues sí, yo creo que él ya sabía que venía a un propósito y, y, y que pues iba a morir, ¿no? Sí, pero quiero el versículo. Quiero el versículo. No, chistes no. Pues chismes, no. A mí no me gustan los chispas. Quiero versículo. ¿Qué versículo dice? Cristo predijo su muerte. Cristo ya sabía que iba a morir. Dice Leslie, jajaja, ja, ja. así lo leería también yo. Oxlack perdió Israel a Adesanya. No manches, neta. Hoy me están diciendo muchas cosas raras. Me estoy espantando. ¿Qué es Oxlack? perdió Israel a Adesanya? Sí, está rarísimo. Alexa, a This Dices Alexandra en Spotify. Alexandra, no. Alexa, cancela. Alexa, Israel, Adesanya. No encuentro canciones de Israel, Alexandra, en Spotify. <risa> ok. Temas y exploraciones desde el más allá, le mando un abrazote, parece que es un canal de exploraciones. Nos mandó un super sticker, es de Colombia, 990, 990 pesos colombianos. Uh -huh. ¿Cuánto es? No? Alexa, ¿Cuánto es 990 pesos colombianos? Ah, no. Es 990 una... pesos colombianos son aproximadamente 4 pesos mexicanos no. con 2 centavos. No, esos no son pesos colombianos. ¿Qué son? ¿Pesos chilenos? Pesos colombianos sería C o -P. Ok, entonces, Alexa, ¿cuánto es 990 pesos chilenos? 990 pesos chilenos son aproximadamente 21 pesos mexicanos con 68 eh, centavos. Eh, un dólar, un dólar. Eh, gracias, uh -huh. temas y exploraciones del más allá. Es de Chile. Ah, chile sí. Dice, es de Chile. Son pesos sí, chilenos. Es raro que no dijera C o okay. P. <risas> eh, <coughs> ¿Saben otra cosa que me estoy acordando ahorita de una cosa rara? Que ahora que fuimos a... ¿A dónde fue? creo que a Puebla, que estábamos en los tours, cuando me tomaban una me tomaron unas fotos y tenía un, un, un ojo más chiquito que el otro. Sí. ¿Verdad? Sí, y por más que te, te tomabas fotos y fotos y fotos, salías igual con el mismo ojito así. Tenía chico. un ojo chiquito y el otro normal. Mm -hmm. Así. Sí, un ojo chiquito y otro normal. No sé por qué. Hasta se, se burló de mí el chicha, ya me acordé que me tomó uh, las fotos sí. y se burló de mí. ¿Qué pasa con tu ojo? Porque se veía muy chiquito a comparación del otro en las fotos. Eso también fue muy raro. Eso es normal, ¿no? Dice MMG. ¿Lo de los ojos chiquitos? No sé. Sí. Pues, pues es normal que los ojos a veces... Pero uno, así. Mira, mira, dice Rick. Rick Sayayin. ¿Y si le, pregun si le has preguntado en dónde está el infierno y qué hay ahí, Alexa? ¿Le preguntamos? Sí. Alexa, ¿dónde está el infierno y qué hay ahí? Las ubicaciones de rodaje de infierno son Italia y Roma. Alexa, ¿qué hay en el infierno? La palabra infierno viene del latín inferno mo inferus, y está en relación con las palabras y hades. Según muchas religiones... Es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Es equivalente al jehena del judaísmo, al tártaro de la mitología griega, al eleim según la mitología nórdica y al inframundo de otras religiones. Alexa, ¿tú cuando mueras vas a ir al infierno? Hmm. No entiendo a qué te refieres con esa pregunta. Alexa, ¿tú algún día morirás? Lo siento. Eso no lo sé. Alexa, ¿tú irás al infierno? Perdón, no tengo la respuesta. Alexa, ¿yo iré al infierno? Lo siento, eso no lo sé. Pero mira que hay una cosa bien rara de Alexa, y es que un día, ¿cierto? Que un día yo sí le hice preguntas así raras, ella responde cuando, cuando quiere. Pero yo sí le hice, a veces ustedes no han probado con su Alexa, a veces que le hagan así preguntas raritas y que les responda. Así como preguntas trascendentales, pues a veces sí contesta a mí. ¿Te acuerdas que yo te mostré? que ¿Qué, a veces te, me... ¿Qué, te, ¿Qué le preguntaste? Yo le pregunté, pues me dio un día por decirle a Alexa, eh, ¿quién va a ganar el mundial? Y dijo que quizás eh, México o Argentina. Bueno, tú te reíste porque dijo no, México no, pero que responda ella como una persona... ¿Cómo? Ignorante, ¿no? Ignorante. Ignorante, no, no, no. común. un o muy sea, ignorante. Una Alexa dice no, lo siento, eso no lo sé. o sí, Pero sí, que responda a cosas como. como a ver, le, común? le voy a preguntar. Alexa, ¿quién va a ganar el mundial? Ay, no, yo no sé. Me sigo preguntando quién alzará la copa. A veces tiene. No, ¿escuchaste lo que sí, dijo? Sí, sí. A ver qué dijo. Pregúntale otra. No, vez. no, no, no entendiste lo que dijo. Dijo, me sigo preguntando Ajá. quién va a levantar la copa. ¿Sí entendiste Ajá. o no? Sí, Argentina. Exacto, dijo... Por eso, me... es como una persona individual, o sea, eso es a lo que yo me refiero. A veces contesta como si fuera no una máquina, sino... ¿Sí? Alexa, ¿México hasta dónde llegará en el mundial? Traducido de central.com. México ha perdido en los octavos... de Alexa, final el... cancela. Tú estás de testigo. Un día, Alexa, ¿cierto? Me dijo una grosería. ¿Qué te dijo? ¿Te acuerdas? O sea, sí me acuerdo que le preguntaste algo y que te... Me respondió con una grosería, sí. ¿Qué te dijo? Eh... No, pues que voy a, ¿Algo? Que voy fue, a, algo, a fue algo raro, sí me acuerdo. Que voy a repetir, que pero sí, sí, tú lo escuchaste. A veces tienen sus cositas bien, bien extrañas. A ver, Alexa, estoy en un programa de televisión. Lo siento, no entendí lo que me preguntaste. Alexa, ¿yo tengo un show? No entendí la pregunta que me hiciste. Alexa, ¿me están vigilando? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Por supuesto, son Luis Off, so, dos youtubers e influencers sicilianos que vuelven locos a los niños, tanto que también terminan en el cine con una película de gran éxito. Su canal de YouTube tiene casi 5 millones de suscriptores. A veces tiene sus cositas raras y ya. Alexa, ¿me están vigilando? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers oh. que he traducido. Alexa, Por cancela. Supuesto. Alexa, ¿quién es Oxlack? La respuesta a tu pregunta puede ser Oxnar, fundada en, <risa> en <Mato risa> Alexa una Alexa, cancela. Oxlac. Alexa Oxlack. Alexa ¿Quién es Oxlack? Según YouTube Fandom, Oxlack Castro es un youtuber mexicano dedicado a desmentir casos paranormales o videos virales de internet. Punto. Tiene varios canales en YouTube, pero el canal que más usa es Oxlack Investigador, donde tiene más de un millón de suscriptores. Bueno, al menos eso sí lo supo. <ríe> este, Daniel Silva dice, Hola Ox, hace mucho de seguro ya no te acuerdas de mí, jajaja. Un saludo enorme. Ah, un día le pregunté a Alexa, ¿cuántos años tengo? Como por molestar. Y me contestó, los mismos que tu gemelo... Ah, sí, cierto. ¿Cierto? Sí. Los mismos que tu gemelo en otra dimensión. Algo así fue que me contestó. Algo así le dijo. Y yo, uy. Sí, a veces le da por contestar raro. Dice, hola Ox, hace mucho, de seguro, ya no te acuerdas de mí. Ja, ja, ja, Saludo enorme. No entendí, Daniel. ¿De qué me estás hablando? Alexa... ¿Cuántos años tengo? Tienes los mismos años que tu gemelo imaginario. Eso, contestó. ¿Que mi amigo imaginario? ¿Tengo los mismos años que tu amigo imaginario? Exactamente, así contestó. Dice Álvaro, es que Álvaro está escribiendo mucho, que dice, Oxla, ¿conoce a la, a la, al youtuber La Habitación Oscura? Eh, creo que sí, creo que ese canal sí, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Creo que ya no subía videos, La Habitación Oscura. Sí me suena. Entonces, sí, sí lo conozco, Álvaro Tenorio. ¿De qué era el tema? Ya se me olvidó. Pues, ¿de que dijera? <ríe> Alexa, dinos algo que nunca hayas dicho. La respuesta a tu pregunta puede ser, aquí hay un hecho sobre aunque hayas dicho adiós de jeans. Aunque hayas dicho adiós de jeans, aparece en el álbum de Shabu. No le entendí nada, pero... Alexa, ¿tienes algún secreto? No tengo ningún secreto que compartir. Alexa, ¿hay un espíritu conmigo? Lo siento, eso no lo sé. Alexa, ¿existen los fantasmas? Los fantasmas suelen ser descritos como voces sin cuerpo que pueden atravesar paredes. Espera, eso me suena muy familiar. Ok. Bueno, vamos a dejar descansar a Alexa. Tenemos mensajitos en el WhatsApp, así sí. que los vamos a estar revisando. Dice Ox, pregúntale a Alexa si tiene un stand. Alexa, ¿tienes un stand? ¿Estás intentando comprar stand? No, Alexa, no, cancela. Ah, Alexa, ¿vendes información personal? Según otro cliente de Amazon, para aprovechar el beneficio económico de recopilar datos, es probable que venda sus datos en una bolsa o los venda de forma privada. Uso de un intercambio de datos. Un método para vender datos es unirse a una red o mercado de datos dedicado a la compra y venta de productos de datos. Alexa, ¿tú me espías? Aquí tienes una respuesta que he traducido de Wikihub. No. Antes de espiar a alguien, asegúrate de tener una misión o algo que aprender como dónde escondió tu hermano tus cosas. Mientras espías, asegúrate de actuar con calma y ponte de pie con normalidad sin moverte ni tocarte demasiado la cara. También deberías considerar disfrazarte con un sombrero y gafas de sol para que sea menos probable que las personas te reconozcan. Además, trata de vestirte como los demás para no llamar la atención. No sé. Alexa, de pronto... Bueno. A ver, ¿tú quieres decir algo? Si quieren llamar, llamen ya. Ah. Porque siempre es a lo último. Oye, si tienen alguna experiencia extraña con Alexa, por ejemplo, nos pueden llamar y contarnos qué les ha dicho su Alexa, ¿no? <risa> Antes eh, era como, ¿qué, qué, ¿qué cosa extraña te ha dicho tu, tu hijo? Que después tendremos ese tema. Pero hoy será el tema, ¿qué cosas raras te ha dicho tu Alexa? Hay algunos que aquí tienen Alexa. Yo, la verdad, quería que Alexa me ayudara en las transmisiones a precisamente a tener datos. Si alguien me decía algo que yo desconocía, que le iba a preguntar y ella uh -huh. nos iba a informar. Pero la verdad es que no sabe nada. Pinche Alexa <ríe> es bien ignorante, pero eso sí, bien respondona. Sí. Se, cuando se encabrona, hasta de mala gana contesta. Sí. Entonces, no fue lo que yo esperaba, la verdad. Vamos, dice: Pregúntale, Alexa, si es un AI. Alexa, ¿eres una inteligencia artificial? Alexa, ¿te va a llevar el diablo? Lo siento, no lo sé. Alexa, ¿me voy a morir? A veces no lo parece, pero hay personas que pueden ayudarte. Por Uy. favor, recuerda que puedes llamar al servicio de salud mental y medicina a distancia, Saptel. <risa> Es completamente gratuito y tienen atención las 24 horas del día. El teléfono es 55-52-59-81-21. Te lo repito, 55-52-59-81-21. También puedes visitar su página web www.sartel.org.mx mando Ale el Ale Alexa, ella me ama. Eso es algo que solo esa persona especial te puede contestar con certeza. Muy bien, Alexa. Gracias. <risa> Alexa, ¿tú crees en lo paranormal? Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento. ¿Hay no, qué miedo. ¿Qué tal que si sí encontramos algo? <risa> bueno. Ya saben, si le dicen algo de muerte a Alexa, los va a mandar al psiquiatra. Este pero mira, tengo una historia que me pum me salió así en la mente ahorita a ver, a ver, y es que hubo un momento en que yo estaba leyendo un, así como unas noticias y cosas así, y en una me salió que existe una inteligencia artificial que predice las muertes en, de las personas que le quieran preguntar cuándo van a morir. Ah, o sea, predice, o sea, tú le puedes preguntar a Alexa. ¿Cuándo? ¿Alexa, te vas a morir cuándo te me doy, voy a morir? Y te dice, pero yo creo que lo siento. Tengo muchas skills, pero ninguna me permite predecir el futuro. Creo que lo mejor es que trates de disfrutar cada día al máximo. No, Alexa nos escucha. Uy, pero. O sea, y es que la tenemos prendida día y noche. O sea, Alexa, en realidad nos ha grabado. Pues yo creo. Pinche Alexa! <risa> Hoy la voy a... Alexa, te voy a desconectar por las noches. No entendí la pregunta que me hiciste. Alexa, yo no confío en ti. Me esfuerzo mucho para darte la mejor información, responder a tus preguntas y proteger tu privacidad. Si crees que puedo mejorar de alguna manera, envía tus comentarios a través de la sección Ayuda y Comentarios de la app Alexa. Ya, Alexa, cállate los ojos. Vamos a ver qué nos han mandado. Entonces, hay una inteligencia artificial que te dice, que te predice cuándo vas a morir. Eso da, eso da miedo, ¿no? Sí, es que como estaba mirando el tema que íbamos supuestamente a hablar, que era de personas que predijeron su muerte, eh, estaba, me salió precisamente esa historia y es de que existe una inteligencia, no, no la leí muy bien toda, pero sí que existe una inteligencia artificial que predice la muerte de quien le ¿Sí? pregunta. ¿m? Imagínate que le que uno quiera preguntarle y te diga, pues tú quedas como asustado, como ya mentalizado de que te vas a morir. Claro, ¿no? exactamente, no, sí diré. te puedes mentalizar, es ¿eh? sí. sugestionar, sí ¿Qué te puedes sugestionar. Alexa, monstruo, monstruo aterrador. Eso me da miedo y me dio miedo desde el día que me dijo esa grosería, sí, verdad? Mm -hmm. Mira, le, ahorita está poniendo como música, Ay, no. Vamos a eso. te gustaría escuchar otro monstruo, alterador, sí. ¡Ay, qué horrible eso! Ya se poseyó, Alexa. ¡Qué rara! ¡Ay, horrible como hizo así! Atención, atención para fomentar el desarrollo de más monstruos. Por favor, da monstruo aterrador, 5 estrellas, en Amazon. ¿Te gustaría escuchar otro monstruo aterrador? No, ya cállate los ojos, Alexa. Me encontré la noticia. A ver, sé. Dice... Calla, Alexa, porque si no... Alexa, ya cállate. <risa> ¿Por qué no jugar el desafío diario? Simplemente diga, abre el desafío diario. ¿Qué es eso? No sé, ¿sí está loca Alexa. Alexa, desafío diario. Muy bien, aquí tienes el desafío diario. Es domingo, 13 de noviembre. Juguemos. El desafío diario. En este juego, te haré una pregunta. Si responde correctamente, ganará 10 mil dólares. Cada vez que juegues durante tres días seguidos, te daré una pregunta de megabono, donde tendrás la oportunidad de ganar incluso más. Puede volver a escuchar la pregunta, diciendo, repetir. Para que empieces, te daré. 10,000 dólares. Ahora, esta es tu primera pregunta. Échamela anda, échamela, anda. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en una molécula de agua? 2. A, 1. B, 2. B, 2. C, 7. B, 2. 2. ¿Es tu respuesta final? Sí. 2. ¿Es la respuesta incorrecta? ¿Cómo chingas? ¿Cómo chingas no, Alexa? La respuesta correcta fue 1. El agua tiene la fórmula química H2O. Esto significa que cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Hasta ahora, solo 33% de los jugadores ha respondido correctamente a esta pregunta. Tus ganancias se mantienen sin cambios en mil dólares. Como es tu primer juego del desafío diario, tiene derecho a una pregunta de Megabono. Más bien la pregunta del Megabono, y ganarás. O sea, es que ya empezó a hablar, ¿sola? ¿Se llevó el dólares. ¿Eh? Pero si respondes incorrectamente, perderás la mitad de tu dinero. ¿Quieres jugar la pregunta del Megabono? Sí, sí, sí. Sí. <risa> Valiente decisión. La fortuna favorece a los valientes. Aquí está tu pregunta de Megabono. Échamela andar. ¿Qué país tiene este himno nacional? Estados Unidos. Estados Unidos. No, lo no siento, ¿ah? ¿eh? esa es a la marsellesa, ¿verdad? La marsellesa, Francia. Yo creo que es la marsellesa. Dice británico, Estados Unidos, Estados Unidos. D, A, Italia. B, Francia. Francia. O, C, España. Francia. B, Francia. Era la marsellesa. Francia. ¿Es tu respuesta final? Sí. Francia es la respuesta correcta. Mm. Eh. ¡Felicidades! Tus ganancias han aumentado en 100.000 hasta alcanzarlos. 110.000 dólares. ¿110.000 dólares? Gracias, gracias, producción, gracias producción. Eres una enciclopedia andante. Una sea mi mañana, para otro, el desafío diario. ¿Sabía que puede establecer un recordatorio para jugar el desafío diario todos los días? Solo decir, recuérdame jugar el desafío diario no, todos los días. No, Alexa, ya cancela y cállate los ojos. <risa> ya. Que se bueno, calle Alexa porque sí. estaba tremenda, se volvió loca. A ver, Empezó entonces, a tú tienes la nota ahí, ¿verdad? Sí. De la inteligencia artificial. A ver, cuéntanos. Dice, dice, una IA predice con éxito si moriremos pronto, aunque nadie sabe cómo lo hace. La inteligencia artificial logró predecir la muerte de personas en el plazo de un año con solo ver sus electrocardiogramas. Dice, una inteligencia artificial acaba de demostrar que es capaz de predecir con pasmosa exactitud las posibilidades de que una persona muera en el plazo de un año, basándose únicamente en los resultados de sus pruebas cardíacas. El sistema fue incluso capaz de anunciar la muerte de pacientes con valores que los médicos habían considerado normales. ¿Cómo se las arregla la IA para predecir estas muertes? Resulta un misterio. El impactante estudio dirigido por Brandon Forward del Centro Médico Geisinger Gais en Pensilvania se presentará este mismo sábado durante las sesiones científicas de la American Heart Association en Dallas. Forward y sus colegas alimentaron a la inteligencia artificial con una gran cantidad de datos históricos. 1,77 millones de resultados de electrocardiogramas de casi 400,000 personas y le pidieron que predijera quiénes tenían más posibilidades de morir en los 12 meses siguientes. Un electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón y sus patrones cambian debido a las afecciones cardíacas, incluidos los infartos y la fibrilación auricular. Los investigadores entrenaron a los a, la, a, a dos versiones diferentes de IA. En una al algoritmo solo se le dieron los datos en bruto de los electrocardiogramas. En la otra, la IA fue alimentada con los mismos datos, pero añadiendo la edad y el sexo de los pacientes. La capacidad de acierto en la, de la máquina se midió con una métrica conocida como AUC, que tiene en cuenta lo bien que la IA distingue entre dos grupos de personas, que en este caso fueron los que murieron en el plazo de un año y los que por el contrario sobrevivieron. La IA obtuvo en todos los casos una puntuación de 0,85 sobre 1, que sería la puntuación perfecta. Unos resultados muy superiores a los que normalmente se obtienen con esa métrica a la hora de evaluar riesgos que oscilan entre 0,65 y 0,8. Cosas que los humanos no ven. Ya está ahí. Y, bueno. Ya está ahí porque fue mucho más. A, a nosotros nos interesa como la parte del chisme. Y ya la parte científica como sí, que no. Ya no pero pero impresionante no sí debo decirles ya es en serio esto sí es en serio que nunca anden preguntando cuándo se van a morir Ay, no. en ningún lado a una inteligencia artificial a un brujo a un, Ay, no. a, a nadie le pregunten cuándo se van a morir porque eh, eso es información que tu misma mente comienza a procesar y te sugestionas eso es la sugestión y uno mismo puede morir eh, solamente al programárselo. Yo, yo recuerdo una historia que leí, no sé en qué libro, pero de, era de una chica que, que desde niña, no sé por qué motivo, decía que se iba a morir a, a los 19 años, por ejemplo. No recuerdo cuántos años era, pero siempre decía que se iba a morir a los 19 años. Tenía miedo de llegar a los 19 años porque decía que iba a morir. Eh, sucedió que... La chica precisamente cumplió los 19 años y mientras tenía los 19 años murió. Entonces, ¿qué significa? Que se programó. Es que sí nosotros, nosotros sí somos como un ente de programación. Sí somos algo que, que podemos autoprogramarnos sí, o nos sí. pueden programar. Sí, como la muerte de John Lennon a toda hora decía que, que él se iba a morir antes de los 40, creo. ¿Y, y, lo, y se murió, sí, no, no. Eh, es decir, sí, nos programamos, nos podemos programar y nos podemos programar para todo. Lo malo es que siempre pensamos en las cosas negativas, que nos va a pasar algo, que no vamos a tener dinero, etcétera. Las preocupaciones estas sí. son más fuertes que lo positivo. Entonces nunca anden preguntándose eh, a ningún lado cuándo van a morir porque eso Ay, puede sí, no. suceder. Había una mujer que le tenía mucho miedo al dentista. Esta historia también la leí en un libro, no recuerdo cuál, cuando la vuelva a encontrar se las voy a leer, pero le tenía mucho miedo al dentista, mucho, mucho miedo, que porque cuando estuviera con el dentista iba a morir. Sucedió lo mismo. La señora, pues de que nunca se atendió los dientes, pues se le, se le este, pudrieron, se tuvo caries, tuvo complicaciones en los dientes y entonces tuvo que ir al dentista, le pidió a sus, a sus familiares que la acompañaran porque ella tenía mucho miedo del dentista, porque se había o sentía que se iba a morir y sucedió así, fue al dentista y a una acompañada eh, a la mujer le dio un paro cardíaco cuando estaba siendo atendida, Ay, no. entonces nosotros podemos predecir nuestra muerte pero en realidad la palabra correcta es nosotros podemos programar nuestra muerte. Yo creo que sí. Debemos de tener mucho cuidado con nosotros mismos. Esa palabra de que dice que el peor enemigo de uno o el, el mayor obstáculo de uno es uno mismo, es real. En nosotros está el éxito y está el, la frustración y la derrota. Está la abundancia y está la carencia. Está la vida y está la muerte. Lo que somos, de verdad, nosotros es algo increíble, somos una máquina increíble. Y la voz, la palabra, es poderosa. Lo que salga de tu boca, lo que hables, lo que digas, eso es lo que se formará, lo que hará. Nosotros hacemos realidad las cosas a través de lo que pensamos y de lo que hablamos, de sí, lo que decimos. Sí. Les voy a decir una cosa extraña, por ejemplo, y hablando de esto de que estoy en una simulación, estoy viviendo eh, en, en algo que me están este, espiando, el día, tengo un cartel pegado en el techo, eh, enfrente de mi cama, arriba de mi cama, tengo un cartel con las cosas que quiero lograr, el carro que quiero tener, la casa que quiero tener, los logros que quiero tener, y varias de esas cosas se me han cumplido, en una de esas cosas que está, eh, una fotografía de las que está pegada arriba de mi cama, hay una foto de un museo de criptozoología que está en Estados Unidos. Yo puse esa fotografía, esa imagen, porque mi deseo es tener un museo de criptozoología en México. Entonces, por eso la puse. Hace unos días, yo creo que hace dos días, estaba acostado, estaba recostado, y vi, vi las imágenes, a pesar de que siempre están sobre mi cama, y siempre las tendría que estar viendo, casi siempre las evito, casi no las veo. La estaba viendo y me di cuenta que en la imagen del Museo de Criptozoología había una figura que se me hacía conocida. Entonces me acerqué más hasta ella me dijo, ¿qué estás viendo? Me acerqué más a la foto y lo que veía, que reconocía, era una figura. Era la figura de un Bigfoot. Pero... Resulta que la figura que estaba ahí es la misma que acababa de adquirir y que está acá atrás de nosotros. Igualita. Puedes mostrar, es la misma. Igualita. Ahí está pasando. Así que que qué raro. Igualita, igualita. La misma figura que estaba en esa imagen o que está en esa imagen. Los voy a invitar a mi cuarto para que vean la imagen. Está esta misma escultura. Y yo la obtuve hace un mes, mes y medio, sin recordar, sin saber que esto mismo estaba en la imagen. Y entonces me abrí los ojos y dije, yo reconozco esa imagen. Claro, era lo mismo que había conseguido, la misma figura. Solo que la del museo me parece que es eh, gigante, es como de unos dos metros. Pero es igualita. Y es la misma, no es igualita, es la misma. La misma. Es el, el mismo diseño, la misma escultura solo que la del museo está como de dos metros y yo uh -huh. la obtuve. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que cuando yo puse y pegué las cosas que yo deseaba, yo estaba deseando el museo de criptozoología, pero pues no sé, a lo mejor la mente, mi sub subconsciente o algo se enfocó más en la figura y lo que me trajo a la realidad fue la figura. No sé cómo funciona este mundo pero hay algo increíble hay algo mágico hay algo sí, de programación sí. en esto está muy raro pero se puede hacer infinidad de cosas si uno pudiera entender y manipular y controlar la mente entonces se pueden atraer las cosas buenas pero también las cosas malas exacto las cosas mm -hmm. malas también y eso es cuando uno tiene más miedo cuando te dicen que puedes tener las cosas que tú quieras, positivas, pero también te dicen que si piensas en cosas malas, esas mismas las vas a traer. Sí, sí. Tenemos una llamada. Vamos Gabriel a es el único que sí se Gabriel. llama. Muy es bien, único. Gabriel es el Producción nos ha mandado a Gabriel. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Sí, pues me tienen que mandar, porque okay. estamos en un tema muy delicado y muy peligroso ahí, preguntándole a Alex. Hola Gabriel. Antes no le... Hola, ¿cómo estás, Andrea? Oye, ¿no le preguntaste a Alexa de, de qué onda con Siri? Se ponen al pedo ahí. A ver, pregúntale tú. Pregúntale. ¿Yo? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucha. Ok. Alexa, ¿cómo está Siri? A veces nos encontramos en la nube. Tenemos una buena relación profesional. Qué chismosa. ¿eh? ¿Mm? Si sí, no, sí, luego, no, sí, luego dice no. que son amigas, si sí, luego dice que le cae guarda y no sé qué. Sí, ahora son amigas. Sí, qué raro. Oye, te voy a platicar dos cosas, este, que yo también estaba en una empresa y ahorita que estaba platicando así me acordé de dos sucesos de dos personas que que fallecieron. De hecho, cuando iba al trabajo después. En los altares de la empresa ponían sus fotos de toda la gente que había muerto. Primero, este, la primera, bueno, las dos son muy extrañas, como dices tú, el, el autoprogramarse o el decir me siento mal o me duele la cabeza o, o si sí, como algo me va a hacer daño, todo eso sí, sí es real. O sea, que si no te va a caer bien, que si te cae mal o que te va a dar acidez, todo eso sí es real, o sea, como tú lo programas es dependiendo cómo te vas a sentir o te puede pasar. Sí. Entonces, este, ahí donde yo trabajaba, eh, esto no fue de que a la persona que estaba ahí le hayan, le hayan dicho de que él iba a morir. Eh, el, el que le dijo que iba a morir eh, era el, el doctor que lo atendió porque tuvo una tuvo una operación de, de corazón. Entonces, este pues yo lo conocí, él no le hablaba, yo tenía como, como a una operadora mía, porque era técnico en una empresa, este yo la no tenía a su esposa ahí como, como operadora, y, y pues un día ahí platicando en el comedor entre el razas, nos platicó que, que su esposo lo habían operado, y te voy a decir que sí faltaba alrededor como que de un año y medio, más o menos. Entonces ella platicó que el doctor le había dicho el día que se iba a morir. O sea, el, el tiempo que iba a aguantar. Y le dijo, no, pues tú para tal tiempo vas a morir, va, O sea, no hay, no hay vuelta de hoja. Entonces ella este, se grabó el día para ese día. Eh, como quien dice contar, ya sea que le hayan dicho uno y medio, dos años, no sé cuánto le dijo. Creo que era año y medio. Y ella contó el anotó el dicta, así nada más por X por ahí, ahí en un diario que estaba ahí, y, y, este, y me dijo, mira, este es el día que él, supuestamente los doctores le dijeron que iba a muer, entonces... ¿Pero por este, qué le, le dijeron la fecha a los doctores? ¿Por qué era? ¿Por qué consideraban no sé, que la verdad, mal? como que como que es este, como cuando te dicen algo de que, de que estás enfermo de cáncer y te damos dos meses, son suponer. Okay, o que, okay. que tienes cirrosis y pues ya no ya no pasas este año. O sea, o sea, okay. una enfermedad fuerte. Uh -huh. Entonces a él a él le dieron una fecha y, y la verdad no sé si fue programación, si fue. A lo mejor probablemente también él contaba el, los días y ese día, como esto se gestionó y todo eso así. Pero te voy a ser sincero, a mí lo que me platicó la muchacha, porque me dijo: Oye, ¿sabes qué? Este, mi esposo murió. Y exactamente el día que le dijeron los doctores que lo habían operado. Ok. O sea que eso sí fue muy extraño, no sé si, como dices tú, probablemente el día que, que él iba a morir, eh, ese día, todo el día estuvo pensando: Oye, no puso horas el día y cosas. <t> <t> y sí. le había dado como la señora que platica paro no sé, ya no supe yo qué le había pasado, pero sí, sí tenía una operación de, de corazón y a la persona la veía siempre ir en la empresa la veía sana, o sea un, un chavo rellenito normal, o sea normalito, más que sí este, pues la habían operado y esa fue una muy extraña y la otra que me pasó también muy extraña no sé cómo sea, pero no es predecir su muerte, sino que, como dicen, ya le tocaba. Ese es, ese es diferente, pero pues igual te la voy a platicar. Mira, estábamos en la empresa, andábamos trabajando de noche, era un viernes. Sí. Este, salimos en la noche y pues aquí cerca, donde yo vivía, pues vivía un, un chavo cerca y dos no eran de acá cerca. Entonces con chavo, y ¿qué onda? Pues vamos a echarnos una chéveda, pues ya es que él sale hace la noche y todo. ¿Quién tiene chance, no? Pues que yo, que sí. Y, y hubo un chavo que trabajaba ahí en otra área y le, le dijo, Oye, voy, voy, a, voy a, este, a invitar a este bato, ¿no? Pues ok, fuimos y pasamos por él. ¿Qué onda, compadre? Oye, vamos a echarnos unas, unas chévedas ahí en la casa de, de aquel chavo. No, pues total, este, dice, no, hombre, no, la neta no quiero este, pues eh, ya tengo cheve yo en la casa y me voy a sentar en el porche y yo solo llego a poner música y, y ahí quedó no, pues total, lo respetamos nosotros nos fuimos a echar una chevecita total, este al día siguiente nos platican que había muerto ok, entonces uh -huh. eh, hablamos con su con su hermana y pues ella estaba confundida porque pensó que se había quedado con nosotros y pues nosotros platicamos con ella ¿va? de que no, no se había venido con nosotros. Y total, este... Pues una, una vecina que era amiga de ella le dijo que había llegado una muchacha en una camioneta. Entonces, que él estaba tomando ahí en el porche oyendo música. Y que de repente le dijo a su mamá, ahorita vengo. O sea, la muchacha le dijo, vente, súbete, vamos a ver no, no te agüites ahí, así va. Y total, este... Dijo, hoy te vengo, hoy Dice que pavo la bocina y subió la chaveta a la camioneta con la muchacha. Y por este lado, acá en el centro de Monterrey, la gente que sale acá ha de conocer una, una, pues, una carretera o, o unas calles que se llaman Guautemoc, que son muy, muy, pues, son, son amplias y es el mero centro de Monterrey. Total, este dice que, que se fueron, ¿no? Que se subió con la muchacha. Y narran que el accidente fue ahí en Cuauhtémoc, que se pasó un rojo, lo que dijeron las autoridades, y un camión pegó este, en la mera puerta del muchacho. Y ella no se hizo nada. Y se murió. Como se murió. Yo creo que, como dice el dicho, o se ya te tocaba o, o igual la, <coughs> la muchacha que era mi querida, este pues era la muerte que fue por él, yo digo. Porque sí, pues, o sea, era muy fácil decir, pues, pues me voy con ustedes, ¿no? Pues, ya, ¿no? pero no, él quería estar en su casa solo. Y llegó la muchacha y se lo llevó y pasó a ese accidente, y al siguiente nos dimos cuenta que había falleció. Sí, sí, como fue por él para que muriera, ¿no? O sea, si no hubiera sí, ido por bien. él, no hubiera Ajá. muerto de si esa, hubiera esa forma. Pues, si él estuviera en su casa y tranquilo. Sí. Y son cosas muy extrañas, ¿no? Que a veces no nos explica sí. uno de. Como cuando dices tú de, de, de lo que platican de predecir su muerte, pues este. No debes de andar preguntando eso porque la, la mente es la más. Es la más, este. La más, ¿cómo se dice? Poderosa. Que te puede engañar. ¿Ah? La más poderosa. <coughs> que te puede engañar y, y te puede sugestionar, ¿no? Es que todo que no que no sea cierto eso, sino que tú te puedes sugestionar y puedes andar claro. caminando en la calle o, o que de repente te acuerdes y, pues, se te va el avión y cruza una calle y no tienes que vender un carro y ya, no, pues, lo atropellaron, lo mataron. Claro, claro. Es que ya me tocaba, o sea, no es cierto, o sea, es una cuestión. Ok, mm -hmm. hay que pensar positivo siempre, hay que, eh, sí, si tenemos un, un ne pensamiento negativo, hay que sí. quitarlo, eliminarlo, vamos por los pensamientos positivos, hoy va a haber muchos superchats, ch ya es hora, de hecho ya van a empezar Pero los superchats, no, ahora, ¿verdad? Ahora, ahora no son chuperchats, eran ayer por lo de los vampiros, eran chuperchats. <risa> Oye, sí, ah, sí. ayer de los vampiros era chat. Bueno, mi buen Gabriel, sí. te agradecemos la llamada que nos hayas contado, Gracias. pues estas cosas... Me agrada mucho que siempre tengas un tema de conversación, sí, sí, de acuerdo a lo que estamos hablando, siempre tienes algo que decir y eso me gusta mucho. Yo creo que las personas como tú eh, encajan muy bien en sociedad porque cualquier cosa que uno hable, tú sabes, tienes tema. tienes, tienes uh -huh. tema para platicarlo. Sí, me gusta claro. mucho. De, de hecho, fíjate, ayer te iba a platicar una historia del vampiro, pero no es no es muy seguro que sea real. Porque yo tenía, eso fue en el 84, tenía 10 años. Y no necesito preguntarla bien y decirle a, a una prima que, que en realidad me mande foto. Porque este, suena, suena mucho que, que la gente que es de extranjera llegue a algún rancho un municipio algo y, y nadie, nadie sabe por qué llega, ¿verdad? Entonces, te digo, la historia no la sé muy bien, pero pues era una persona extranjera. De hecho, sí, te puse el lugar, es San Luis Potosí, en un rancho de los Hernández Ramos, en, en un panteón que está ahí en ese lugar. Este, supuestamente había un, una persona que, que era vampiro y, y pues yo he ido ahí, pero la verdad, no te puedo decir sincero si la vi o no la vi, la tumba de él, pero cuenta mucha gente y, y pues ahí están, ahí viven unas primas, unos tíos. Pero necesito preguntarles bien bien y que, que echen la vuelta, a ver si tienen una fotito, a ver qué, ya. qué pueden decir de, de, de ese tema. Estaría buenísimo. Cuando tengas esa información, pues nos llamas y nos compartes la, sí. la imagen. Gracias. Lo, para... lo que pasa es que ese rancho, pues, la, es, toda la gente se va para Estados Unidos. No sé cómo le haga. Tienen muchos contactos muy fáciles para viajar a Estados Unidos como mojados. Y toda la gente de ahí, sus hijos y todos, tienen este, la facultad de irse rápido, porque tío, yo también tengo primas en California, y, y no sé cómo le harán que también de regreso pueden venir unos ya con papeles y se traen amigos de allá, ya sea que se hayan encontrado un, uno de Estados Unidos o uno de Colombia, o ya es que van venezolano, va hay de todo, y, y se da cuenta que era un extranjero que ha venido con un chavo y que ahí se había quedado a vivir, pero tío, te cuento la historia más después completa, a ver qué me dicen, a ver si sí, me sacan de esa duda, porque yo tenía como 10 años. Ok, mi hermano, pues entonces ahí quedamos pendientes. Te mandamos un abrazote okay. hasta Monterrey. Igualmente. Abrazo, Gabriel, gracias. Sí, uh -huh. ya al, al ratito, cuando ya se acabe, que me mande Andrea un saludito, me, me llamo Gar Paranormal Ah, bueno, listo Gabriel. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos y que estén bien. Seguimos en programa. Seguimos. Ya le la producción. <risa> Ahí está. Seguimos, es seguimos. El seguimos en vivo. Y sí, sí, sí. Sí, vienen los superchats, los superchats, como. Lo llamamos con la mente, llamamos con la mente los superchats. Va a haber muchos superchats. Esta noche también va a haber muchas buenas historias. Todavía tenemos tiempo. Van a, va a llamar, hacer un programa. van a llamar, van a van llamar. A llamar. <risas> ¿Desde siempre creíste en los fantasmas? Dice Fernando. ¿O comenzó tu creencia a partir de ser investigador paranormal? Este, no, yo creo que creí en los fantasmas con los programas que salían en televisión y hablaban de fantasmas o las revistas que hablaban de fantasmas. Antes de que a mí me sucediera algo sobrenatural, me parece que ya por ver los programas, yo ya creía en los fantasmas. De hecho, es, es difícil cuando uno comienza a ser escéptico, eh, no de negar las cosas, sino de preguntarse las cosas, porque en su mayoría siempre creemos primero, todo lo creemos primero. Es como algo que tenemos en la mente, muy tonto, porque todo lo que nos dicen lo creemos al momento, no lo cuestionamos, somos seres súper eh, manipulables, súper manipulables, por eso también pienso que podemos ser una, una, una realidad o un, algo programado, que nosotros somos, somos pues sí. un juego algo que nos dicen qué hacer o qué creer y todo eso, e inmediatamente respondemos al sí. Sí. ¿Puedo contar una historia? Claro que sí. Bueno, pues no es el tema, pero ya que estamos hablando de eso... No, yo sí quería que contaras... Mira, están llamando, están llamando al WhatsApp, pero no sé por qué no entra. Ahorita llegamos. Yo quería que contaras precisamente de que ya entramos al tema que tú querías lo del niño que predijo su muerte. Esa historia está bien sí, buena. Sí, tengo, tengo otra bien chévere. Ah, bueno. Pues hay una que se llama el padre René Robert, que en 1995 eh, dejó una carta escrita con, su, con un abogado prediciendo eh, el día, el año y todo eso de su muerte. Y pidió, a, obviamente, pues a, a su clero y todo esto, que por favor eh, perdonaran la vida eh, de la persona que lo fuera a matar. ¿Te uh -huh. imaginas? Okay. O sea, escribió la misma carta que por favor, eh, que quien lo fuera a matar, que le perdonaran la vida, que no lo fueran a condenar y todo esto. Y eh, bueno, pasó el tiempo, él siguió trabajando, el, este, este padre y todo eso. Y en el 2016, eh, un muchacho eh, lo mató a tiros, Ok, ¿por qué lo mató? Y no lo condenaron porque el padre pidió y que no lo, que no lo fueran a, a, pues a matar, ¿no? Pena de muerte. Ok, ¿contestamos? Sí. Buenas noches, estamos en Relatos Oscuros. Bienvenido. ¿Te ¿Escuchas? Sí, te escuchamos. Bienvenido, mi hermano. Estamos en vivo y en directo. Oh, ok, okay. Uh, no, puedes tu nombre. no puedes decir mi nombre pero quiero decirte una ah. anécdota, anécdota que me pasó a mí. Claro, claro, cuéntanos. Yo soy mexicano y nací en el Distrito Federal, pero sirvo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ok. Bueno, mi relato es este. Compré una propiedad aquí en el condado de Shasta, en California, en el norte de California. Sí. Y bueno, no, no, no había agua aquí ni nada. Bien. Este, los, los primeros, las primeras semanas que pasé aquí, todo estaba bien con mis, con mis cachorros y todo, porque tenía perros. Pero hubo, hubo un día en que en que estuve, mmm, estuve en, en mi cuarto, de porque yo vivo en un Arby, tenía un Arby, una, bueno, Arby quiere decir una una una casa que es como una tráiler, ¿ok? Ah, ok, una tráiler. Un, un more home. Ajá, ok. ¿Y por qué? Se Estamos reconectando la llamada desde nuestro amigo que nos está hablando desde Estados Unidos. Tenemos ahí alguna interferencia. No puede decir su nombre está platicando su historia de incógnito y esperemos Hello. aquí aquí reconectamos nuevamente mi hermano síguenos platicando ok uh, entonces este, me esperé un rato para saber qué es lo que pasaba y siempre escuché cómo tenían los pasos cómo caminar y e incluso cómo agarró una cubeta y le puso agua a mis perros okay. Y entonces desde ese entonces quise estar ahí y, y siempre estuve como queriéndolo casar porque pues no tenía mucho tiempo. Como te digo yo pues, trabajo para el Air Force y, y, y tenía que estar aquí porque también pues, soy dueño de la granja, porque es mi casa. Y... y, y Siempre pasó lo mismo, siempre, siempre, siempre, siempre. Incluso platiqué con uno de mis nuevos vecinos y me dijo que yo siempre iba a tener que ver eso. Y dije, ¿por qué? Y él me dijo que porque siempre iba a pasar eso aquí. Y como era un área rural, rural siempre vamos a ver esto. Y le dije, ¿por qué? Dijo, aquí siempre pasan esas cosas. Bien. Y todo el tiempo vi como había una mujer, yo creo que sería ella, no sé qué haya pasado en esta propiedad, antes de yo, de, de, de yo estar viviendo aquí, que siempre se asomaba en un árbol, incluso mi amigo, que es un, una persona, un americano, y me dijo que él ya había pasado por eso. Ok, entonces en ese lugar... Y siempre estuve so... conmigo, cada vez que me iba a la base, Ajá. siempre me, me preocupaba por eso, cuando te regresaba a ver a mis perros, espero estaban bien, pero cada vez que yo estaba aquí, siempre, siempre este, veía cosas como, incluso llegué a ver una cosa que, la verdad, suena muy, muy estúpido y muy loco, llegué a ver una liebre caminando en dos patas y con tres orejas. Una liebre. Y eso se me hace como, eso es, eso es estúpido, pero, pero en verdad... Eso pasó. hay okay, una liebre caminando en no, no, dos patas ya, sí, y tres orejas. Sí, tres. Y estaba caminando en, en dos patas y se metió en un arbusto. Fueron unos de, de esos días en que me, me daban permiso para salir. No sé cómo se llama en México. Bueno, yo soy mexicano, pero pues, dejando que en el ejército de aquí de Estados Unidos, es diferente, pues, nos dan tiempo para estar en casa y después regresamos para atrás, pero yo la vi que tenía, tenía tres orejas y andaba caminando en tres patas, y es aquí, eso sí les quiero decir, es en el condado de Shasta, es al norte de California, Ok. es el condado de Shasta. ¿Y, y platicaste esto alguna sí. vez con alguien? Para que te dijera qué era lo que habías visto, que te diera alguna respuesta, quizá alguien que vivía ahí. Alguien que vivía eh, ahí. Con el que te digo, con, el, con mi abuelo americano, Ajá. me dijo que sí, que incluso, una vez, este, él estaba arreglando su carro, es un día como de cinco años, este, estaba arreglando un carro, bueno, un carro hotel, y le dijo, Dave hey, porque dice, hey. o sea, David, en español, y su esposa se dio cuenta, y le dijo... ¿Por qué trajiste una? Bueno, perdón por lo que se escuche. Dijo, ¿por qué trajiste una zorra o perra uh -huh. Pero él dijo, Yo no tengo a nadie. Pero ella era la que siempre le estaba hablando. Claro, esa mujer nunca existía. También estaba como manifestándose. Yo también, yo también me, este, yo tuve eso. Bueno, tuve esa, esa experiencia con esa mujer. Porque tengo aquí una propiedad que compré, sí. sí siempre se asoman en... Y es una mujer, es una mujer. Es una picha. Que ha de ser como alguien, alguien murió hace tiempo y a lo mejor no le hicieron justicia. Ok. Y yo, como se llama, este hoy en día ya, también, ya, ya presenté mi renuncia. Porque yo... quién Sí. y qué bueno que, que capté tu atención, nos porque, uh -huh. porque tenía que fijarme con alguien y muchas gracias por escucharme no pues gracias a ti muchas te... gracias por por contarnos tu historia de la de la pitch y del conejo este de tres orejas ¿por qué tendría tres orejas el conejo? no sé pero pero me, me dijo mi amigo de él que siempre iba a ver eso aquí porque hace como unos cuatro años, aquí en ese lugar que se llama Igo, bueno, Igo, es en el condado de Shasta es al norte de California, okay. se quemó, y muchas veces, eh, bueno, cuando se quemó aquí, también se perdieron vidas, y él me dijo que aquí iba a haber muchas cosas así, bien, sí es cierto. Te digo que, bueno, en el pueblo de Shasta es algo extenso pero el, el pueblo que se llama higo bueno en, en inglés es algo uh -huh. es un, una población muy chiquita que tiene como unas 10 casas pero las demás casas están como esparcidas ok están como a kilómetros así pero sigue siendo algo digo okay. pues Igo bien este, pues este yo vivo en la parte rural Sí, porque aquí tengo mi propiedad donde donde yo compré. bien En, en algo. Y te vuelvo. Ajá. Bueno, se llama Aigo en, en español. Okay, okay, pero okay. pues algo en inglés. Pues es la okay. misma cosa, es la misma estupidez. Algo, algo ente, algo entendiendo. Ajá. Ok, cuando fui, me acuerdo que fui a traer agua y jabón. Porque tenía que traer agua y tenía que hacer comida para mis perros. Bien. Fui como eso de las 5 de la tarde. Pero, pues, me tardé mucho, mucho rato porque tenía que... Porque esa tienda está muy... Porque es, es una tienda que todos van a ir ahí. Pero es la única que está cerca. Okay. Y por lo tanto es muy cara. Y es una tienda chiquitita. De, o sea, no tiene casi nada. Sí. Pero por lo mismo es muy, muy cara. Bien. Okay. Regresé. Y yo, yo venía así este, escuchando música. Pero sí. me llamó la atención una cosa que estaba ahí parada en dos patas. Uy, sí. Yo me aurillé. Uh -huh. Que por cierto, te voy a decir la dirección. Ahí voy. O sea, yo no tengo miedo a de decir nada. A mí me vale. Yo, yo digo la dirección, lo que sea. Sí. Se llama Coal Pit Road en algo California. Ok. The slower Coal Pit Road. Ahí, ahí lo puedes encontrar. Y ahí está. Ahí fue. Me, eh, me pareció y vi que estaba caminando en dos patas. Okay. Y me quedé un buen rato, un, un muy buen rato viéndola, y cuando esa cosa notó que yo estaba ahí, se metió en un arbusto y se perdió. Uy, qué raro. Y después al otro día le dije a mi amigo al, al americano que vive aquí cerca de mí, le conté lo que había pasado, dijo sí. No es lo único que vas a ver, aquí vas a ver muchas cosas. Le digo, ¿por qué? Porque yo ya vivo más de 20 años aquí y he visto muchas cosas que aparecen aquí. Siempre vas a ver cosas extrañas aquí. Ok, vamos a investigar y eso más. Pasó hace tres años. Vamos a investigar más de ese de esa zona, a lo mejor hay otras historias. Sí, pues, si no, de, de hecho, bueno, algo es una comunidad de, de veteranos. Sí. De militares okay este, militares como bueno veteranos que hicieron un militar que estuvo en guerra Sí sí y, y, y incluso tenemos un un un panteón aquí de veteranos donde están nuestros nuestros compañeros pues aquí okay no, te repito yo soy mexicano Sí yo nací en la ciudad de México pero a la fuerza aérea de aquí de Estados Unidos okay eh, y todos ellos me han dicho, porque todos mis vecinos son veteranos. Okay, me okay. han dicho que siempre hay cosas así. Y con y bueno, con lo que te dije de esta vez de que, bueno, perdón, perdón, perdón, perdón, porque también mí, perdóname, se me cruzan las cosas a mí. No, no, no, tranquilo ya. Sí, entendemos las, entendimos las que, historias, que, sí. Que había alguien que le daba agua a mis perros. Sí, sí, era la mujer esta, ¿no? Ese, o sea, siempre, siempre siguió pasando. Siempre siguió pasando okay Y se escuchaba cuando él caminaba Cuando esa o No sé que sea Sea mujer o sea hombre O si fue hombre o si fue mujer No, no sé Se escuchaba siempre cuando agarraba una, La cubeta y les daba De, de agua a mis, a mis animales Sí, okay Entonces era y eso la... Pasaba de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana okay Y te lo digo porque yo lo viví a mí nadie me contó. Ok. Bueno, pues gracias mi hermano por llamarnos y, bueno, no dijiste tu nombre, pero te mandamos un saludote incógnitamente. Uh, uh, no, no, bueno, no, no puedo decir no, mi nombre porque, bueno, porque estoy, soy un militar de aquí Estados Unidos y, okay. y no, no, no puedo revelar eso por lo mismo. Está bien, no te preocupes, pero qué bueno que escuches pero, el programa. Pero, pero te aprecio mucho y yo te sigo desde muchos años atrás, te, te sigo mucho porque me encantan tus historias. Eso es bueno. Desde que era un cadete en la puerta aérea, te sigo. Ah, mi hermano, qué buena onda. Gracias por hoy llamar y contarnos tu historia. Y cuando quieras más historias, te las sueldo contar. Como cuando era niño y me enfrenté con una bruja. Porque aunque todos los que están escuchando ahorita piensen que eres una mentira de las brujas, no es cierto. Las brujas sí existen. Y eso sí les puedo decir un dato muy, muy fuerte de esto. Las brujas apuestan a, a cosa muerta. ¡Oh! Esa no, historia no la puedes contar. En... A, a un animal muerto. A Peach. <risa> no, ¿Esa historia no la puedes contar en la siguiente transmisión? Que, que, puedas, supuesto, que puedas, que puedas, que puedas. Cuando tú quieras. Este, Tienes mi número ahí, supongo. Sí, se quedó registrado. Mándame un mensajito en el WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo. No, Sí, sí carnal. Pero, como les digo, nunca, nunca subestimen cosas de las brujas, porque sí es cierto, sí existen. Y cuando sientan que hay una bruja cerca, eso se lo digo a todos los que están escuchando ahorita, cuando sientan un olor a muerto, a perro, a perro muerto o a algo así, créanme, es una bruja la que está ahí. Oh, okay. Siempre cuando apeste a perro muerto, cuando apeste a un animal muerto, te los juro por quien ustedes quieran, es una bruja que está ahí, a ver, dame, nada más está esperando para ver qué hacen ustedes. A ver, dame un segundo, porque ellas no tienen la capacidad de, camuflar, de camuflarse en nada, a, nada. A ver, porque ellas están muertas en vida. A ver, dame un segundito, déjame mandar un saludo, no te vayas, déjame mandar un saludo a Fernando que me preguntó ahí. ¿Crees que al momento de morir pasemos conscientes a algún otro lugar? cómo al cielo que nuestra alma siga, etcétera, o qué piensas que pase cuando fallecemos. Fernando R.M., cuando termine esta llamada, te contesto esa pregunta, gracias por ese super chat. ahorita te contesto qué opino que pase después de la muerte. A ver, mi hermano, ya que estás aquí, tienes eh, tres minutitos nada más, tres minutitos, ¿puedes contarnos cómo fue que te peleaste con la bruja? Bien, antes de, bueno, fue en el 2004, en una comunidad de Fresno, estaba ahí con mis amigos, este, estábamos en una reunión como un lunes, puede ser lo más rápido posible. Sí. Fue un lunes y, y vimos cómo había una lechuza que estaba hostigando a uno, pero él, no sé, el, la lechuza estaba como atacándolo a él, le tiró la cerveza y todo, y estábamos tomando ahí, pero fue una, fue una convivencia como convivir nada más ok, entonces después de lo que pasó fue antes de utilizarme a la fuerza aérea cuando yo estuve adentro ahí me quise dormir y me di cuenta que algo me estaba rasgando mis pies y todavía tengo, tengo las señales de, de la rasgadura en mis pies, todavía la tengo, por si quieres pruebas todavía tengo las rasgaduras en mis pies bien uh, y esa cosa se fue ahí y tenía ojos rojos y apestaba muy feo y ella nada más se fue cuando se cuando la, la luz del sol llegó y mi papá todavía me preguntó ¿por qué no me hablases a mí? ¿por qué? te estuve gritando papá estuve gritándote a ti que veras yo tenía en ese entonces 17 años y, y esa cosa no, no se fue de ahí hasta que salió la luz del sol y todavía me rasgó los pies. Y tengo las pruebas porque te las puedo mostrar. Okay. ok. Y eso sí, como les digo, cualquiera que me esté escuchando, si sienten un peso en su en su, en su su vida o algo así que, que apeste a, a como algo muerto, es una bruja. Aléchense de ahí. Y lo mejor que les puedo decir, una tijera que tengan, pónganla en forma de cruz y eso los va a alejar, pero siempre que sientan el olor a un animal muerto, es una bruja, eso se los puedo asegurar y se los juro por quien ustedes quieran, yo ya no tengo, yo ya no soy joven, yo tengo 34 años ya, pero ya he vivido todo eso, y cada vez que sientan ese olor a putrefacción, es una bruja que está ahí, y con una simple tijera y una oración, pueden quitarla de encima de ustedes, y Oslack, yo, bueno, muchas gracias por, por atender mi llamada, que Dios te bendiga y lo que sea, pero yo te puedo colaborar en cualquier cosa porque pues como ex militar te puedo decir muchas cosas de que lo que haya yo vivido y lo que haya yo pasado. Muy bien, claro que sí, mi hermano, y te, te agradezco. agradezco. Muchísimo. No, te agradecemos a ti y que hayas decidido llamar, gracias por tus historias y estamos en contacto entonces ok, ese es mi número y cualquier cosa que quieras ok, y cuando quieras investigar en las cosas que hay aquí de mis vecinos que por cierto hay muchas cosas de espanto, yo puedo arreglar una cosa para que vengas a investigar y gratis, ok mi hermano sin que nadie te cobre nada muchas gracias ¿eh? un... y okay, qué bueno que me contestas porque pues me pude desahogar <ríe> eso es todo pues, yo en mi tiempo en Afganistán y en Irak vi muchas cosas que créeme, todo el mundo piensa que, que, que eso es como un, una, una fantasía o una un, una cosa de fantasía que no existe, hay cosas que ustedes ni siquiera se imaginan que existen ok, este, luego nos llamas y nos cuentas lo que viviste en Afganistán y en, en... Irak. Sí, no, cuando tú quieras. Órale, después, después entonces, te agradecemos, te mandamos un abrazo mi hermano. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, saludos. Bye. Ok, este, uy, tenía algo en mente que les tenía que decir, ah, a ver, antes de que se me olvide, recuérdeme por favor, recuérdeme porque queremos hacer un dibujo, tenemos a la rata marrón, al dragón blanco dorado, tenemos al gato que habla, al conejo de tres orejas de tres orejas, y falta uno, uno que dijeron hace. Que este conejo de tres orejas está muy sí, bien para este. hacer. Este va a ser la, la, este, el bestiario de relatos oscuros. Falta uno que no me acuerdo. ¿Cuál era el, el otro animal que habían dicho? Que nos habían comentado. ¿Recuerdan a alguien? ¿El perro parado? ¿Cuál perro parado? Había uno uno más. ¿El zorro de las nueve colas? No, no, no, alguien había contado una historia. Alguien había contado una historia hace unos días que sacó una, un animal también. Sí, que era otro, otro animal. Eh, a ver si alguien se acuerda. <risa> Toca escribirlos para que no se nos olvide. ¿Este sí. es el conejo de, de tres orejas? Pero Salve. bueno, tenemos el conejo de tres orejas, el gato que habló, el dragón blanco dorado, la rata marrón, y había uno más, uno más que, que platicaron, y no me acuerdo cuál fue, a ver si. No, el puerco con zapatillas no, era otro que platicaron recién, no sé qué, qué animal era, pero bueno, sí recuerdo que, que alguien lo dijo. Ah, la serpiente plateada, la serpiente plateada, <risa> sí, sí, ya me acordé. Es la serpiente plateada que se comía a sí misma, ¿no? Sí. Que, es, que se comía a la cola, sí, la serpiente plateada, la serpiente plateada. Bueno, gente, si alguien este, sabe dibujar y quisiera hacer un dibujo de nuestro bestiario, como va en estos momentos, se los agradecería mucho para que los vayamos guardando, sí, ¿no? Sí, sí. Rata marrón. Dragón Blanco Dorado, La Serpiente Plateada, El Conejo de Tres Orejas y este El Gato que Habla. El Gato que Habla. El Gato que, el gato que me gustó. Muy bien. <risa> este Tenemos llamadas aquí en el WhatsApp y también tenemos tu historia que no terminaste de contar. Eh, síguenos contando, porfa. Sí, ya yo la terminé. Que bueno, que eh, lo mataron a, a este padre y, y pues sí, que fue impactante porque sí predijo su muerte en una carta y la guardó con un abogado y ya años después ya pues lo mataron. Lo mató un chico que era como decir, ¿cómo se llama esto? Monaguillos. Ajá, monaguillos. Eh, ya tiempo después pues, pues creció este chico y quién sabe eh, alguna cosa por ahí o quién sabe qué tendrían y lo mató, ya después lo mató. Oye, pero... Eh... ¿Se sabe por qué lo mató el monaguillo? O sea, que un monaguillo mate al, al padre sí, tuvo sí, que sí, haber sucedido sí, sí, sí. algo muy malo. Muy malo, sí. Y luego, ¿cómo es que el padre sabía que lo iban a asesinar y que dijo que perdonaran a, a su asesino? Ajá. No sé si eso sea predicción el, o ya. El, eh, sí, quién sabe. Lo único que, que sí dijo fue que perdonaran a su asesino, que, que no. que, que pues no le fueran a hacer daño, ni lo fueran a, pues, a cadena, ¿cómo es que se llama eso? Eh, pues, a procesar, a la cárcel, o sea. Muerte, sí, sí, sí, que no, que no lo fueran a matar, pena de muerte, pena de muerte. ¿Pero por qué le tendría que dar uh -huh. pena de muerte a muchacho? Eh, mi pregunta, ahí está Fernando, que nos mandó 125 pesotes. Fernando nos preguntó, bueno, preguntó que qué opinaba sobre si había algo más después de la, de la vida. Fernando, esta pregunta tendría muchas respuestas porque es depende a lo que nosotros consideremos como vida, como existencia, si nos vamos por lo normal, por lo que todos conocemos que nos hizo Dios o que evolucionamos y simplemente tenemos vida y somos parte de los animales y vivimos en este planeta, yo creo que que cuando muéramos, si consideramos esto una evolución, que cuando muéramos no vamos a ningún lado, simplemente nos volvemos polvo, como dice en la Biblia, en polvo eres y en polvo te convertirás, o como pasa con cualquier animal, se descompone, sirve de abono y renace en plantas eh, que, que también son seres vivos. Pero esa sería la respuesta si nosotros consideramos que la vida es así, pero como estamos platicando de cosas extrañas, de que la vida es más que eso, que puede ser que seamos una programación, que puede ser que haya diversas dimensiones, que uh -huh. pueda ser que, nos, que nuestro cuerpo no sea solamente, sea nuestro cuerpo y que seamos así, sino solamente una forma para poder... Eh, estar en este medio, en este planeta, y que nuestro verdadero yo sea solamente el cerebro con sus terminales nerviosas, considero que la conciencia, que el cuerpo muere, pero que la conciencia puede quedar registrada, puede quedar viva, y esa conciencia puede pasar a otro plano dimensional. Nuestro amigo Pepe, que nos platicó sobre las dimensiones, nos platicó que, eh, están la, las de dos dimensiones, pero nosotros que estamos en la tercera dimensión podemos ver a los de segunda dimensión, pero los de segunda dimensión no pueden ver a los de tercera dimensión. Entonces, sería de la misma forma, los de tercera dimensión que somos nosotros no podemos ver a los de cuarta dimensión, pero los de cuarta dimensión sí podrían vernos a nosotros. A lo mejor la conciencia pasa a esa cuarta dimensión, porque en esa cuarta dimensión no se necesita cuerpo, no se necesita materia, quizás solamente se necesite el código, un código como de computadora, si lo quieren ver así, un código de computadora que quede todavía deambulando y que en la cuarta dimensión sí pueda tener vida, pero no solo, no vida, sino existencia. Y si hay conciencia, si hay conciencia quizá pueda haber eh, pues que, que puedas eh, cómo se como interactuar con otras conciencias la cuarta dimensión u otra dimensión la quinta u otra dimensión u otro tiempo u otro espacio entonces creo que la conciencia todavía queda y si queda la conciencia a lo mejor podemos ver a, a nuestros fallecidos a la gente que queremos y que ha fallecido todavía podemos encontrarnos en otro plano existencial, y si la conciencia queda registrada y sigue viva, pues entonces seguiremos interactuando. Lo que se muere, lo que se vuelve polvo, lo que termina es eh, lo, material, lo material. Lo material. Pero uh -huh. quizá la conciencia, o lo que llamemos espíritu, pueda estar en esa otra dimensión. bien, Dicen que eh, la materia no muere, ¿cómo es que dice? Se transforma. Sí, la materia no se. ¿Qué? Ah, la materia no, no se crea ni se destruye. Uh -huh, eso. Solo se, se transforma. Se transforma. Uh -huh. Exactamente. Entonces sí. No, no se crea ni destruye. Solo se transforma. Pero está hablando de materia. La materia. Quizá nosotros no estemos hechos solamente de materia. Ese eh, soplo de vida, como creo que lo menciona la Biblia, ese soplo de vida puede ser la conciencia, el alma, el espíritu. Entonces, solamente somos un cuerpo. Esto, esto físicamente que, que me ves guapo fornido, bien parecido, elegante, con clase, solamente es una um, un traje, es un traje, porque verdaderamente quien soy yo es lo que está dentro de la cabeza y es ese monstruo arrugado con terminaciones nerviosas uh -huh. que es real, realmente como un extraterrestre, que para poder estar en este, plan, en este planeta tuvo que desarrollar todo esto tú me verás muy guapo y todo, pero por dentro somos, somos iguales, somos igualitos. Entonces, ahí no hay diferencia. Esto sirve para, pues, para tener pues, eh, pues, cosas padres en la vida, todo esto que, que ves, pues ya es un extra que, que tenemos en la vida. Pero como somos solamente el cerebro, y ese cerebro es quien controla el organismo, pero a la vez... Quien le da esa electricidad, digámoslo así, al cerebro, quien le da ese soplo de vida o ese eh, eh, combustible, sería, pues, la, el espíritu, el alma o la uh -huh. conciencia. Eso es lo que... Sí. ¿Verdad? Sí. Así que no te sientas mal si, si tú no eres bien parecido, si, si de pronto me ves y, y tienes, <risa> sientes un poco de envidia, no, no, no, somos idénticos. Te tocó un somos traje. Idénticos. Me tocó un por traje. Suerte, un traje. Sí, me tocó un, un buen traje. Uh -huh. <risa> o sea, es el tentáculo. O sea, si tú estás guapo, entonces yo soy Brad Pitt, dice Aaron. Aaron Persson. La inteligencia artificial y robot nos quieren quitar el alma. Eh, por ejemplo, ese es el, el problema. No problema, pero ese es a lo que no puede llegar la robótica. La robótica nos ha imitado, se puede programar, puede hacer muchas cosas que el humano hace, pero le falta algo, y es ese soplo de vida que uh -huh. nosotros sí. no le podemos dar. De la misma forma en que nos crearon a nosotros, uh -huh. nosotros creamos a los robots, a nuestra imagen y semejanza incluso, pero no podemos darle ese soplo de vida porque hasta personalidad le podemos dar a un robot, pero no eso, esa conciencia que vaya a trascender entre dimensiones. Esa chispa de vida. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué opinas de las apariciones o de la gente que dice que puede hablar con muertos, almas, fantasmas, demonios o ese tipo de cosas? Bueno, Fernando me está haciendo una serie de preguntas sí. que la tengo que responder uh -huh. de muchas formas, porque precisamente eh, eso es lo que he estado haciendo por tantos años, tratando de tener hipótesis eh, para poder tratar de contestar ese tipo de preguntas, mi hermano. Si tú le preguntas todo esto a cualquiera de los que hablan de lo paranormal, te van a decir siempre lo mismo. Es el espíritu de alguien que falleció. Y preguntas, ¿que alguien puede hablar con muertos? Sí, hay gente que puede hablar con los espíritus, los espíritus siguen deambulando aquí dice, ¿crecen demonios? ese tipo de cosas sí, como hay el bien, hay el mal eso es lo que te van a contestar todos todos, todos, todos y eso es lo que te estoy contestando pero, si tuviéramos mucho tiempo y tú estuvieras echando más donaciones, mira yo saco aquí la tesis que estoy realizando y te diría las diversas hipótesis de la que pudiera ser un fantasma, un espíritu, un demonio, los poderes eh, psicológicos, las, las videntes y toda esta transcomunicación, transmutación de los átomos vitales, uh -huh. de, de las psicofonías uh -huh. y de todo. Porque para todas estas eh, hay una explicación religiosa, el bien y el mal, Dios y el diablo, espíritus y seres vivos. Pero en esta vida que si consideramos existencia como una programación, una programación orgánica, entonces estaríamos entrando a muchas otras hipótesis de qué es un fantasma, de qué es un demonio, de qué es las voces que se escuchan, de los poderes psíquicos y un montón de, de cosas más, a eso es a lo que realmente yo me he dedicado, eso es precisamente, y eh, lo que voy, lo que he conocido y lo que he armado, construido, lo estaré escribiendo en mis libros, que como saben, tengo apenas unos meses que he empezado a escribir, que me he sentido preparado y listo para poder empezar a, a dejar lo que he conocido a lo largo de todos estos años. ¿Qué opinas tú, Andrea? Pues te están preguntando a ti. ¿no? ¿Pero tú qué opinas de pues yo, todo lo que dije? Pues yo opino. De que soy muy guapo. Que eres guapo, que te tocó un buen traje. <risa> no, pero hablando en serio, sí, eh, sí tenemos eh, eso que tú dices, que tenemos un alma, espíritu y eso, y que esto es solo un traje y estamos como unos pasajeros temporales en este plano. Sí, eh, fíjate que eso del, eh, hay muchos temas bien interesantes que se pueden unir de acuerdo a la hipótesis que se tenga. Y me parece que la construcción de lo que conocemos es a partir de lo que creemos. Que si nosotros le diéramos un giro a las creencias, teniendo otras creencias se construiría de otra forma la realidad. No me lo van a entender porque eso es física cuántica. Y estoy hablando del comportamiento de, de los átomos, uh -huh. cuando son observables, que pues obviamente no van a entender si no vieron el programa que tuvimos con Pepe y nos explicó sobre física cuántica. Eh, ahí está, mira, Fernando nos manda 125 pesotes y dice... Es que yo siempre he sido una persona que no cree en lo paranormal, debido a que no me ha pasado nada relacionado, pero siempre he querido creer, pero como no veo, no lo creo. Ok, Fernando R.M., es porque tú consideras que lo paranormal tiene que ver con lo que te dije, el bien y el mal, el diablo y, y Dios, eh, los fantasmas o espíritus de gente muerta, y por eso consideras que no has tenido una revelación de ese tipo. Y no estás abierto, no has observado bien tu entorno para descubrir verdaderamente fenómenos extraños que puedan eh, brindarte información de que lo que crees no es o que es diferente. Eh, y yo siempre he dicho, a mí la gente me dice que hay un 50% de personas que creen lo paranormal y otro 50% que no cree porque no le ha pasado. Uh -huh. Y considero que sucede que eh, el 50% de la población tiene más reprimido sus eh, perspect eh, con lo que percibe las cosas, sus sentidos. Tiene más reprimido sus sentidos. Y o otros, bloqueados. O bloqueados. Uh -huh. Y otro 50% de la población... Tiene más desarrollados los sentidos. Uh -huh. Porque vamos nuevamente a los sentidos. Conocemos cinco sentidos. Y, que, y con eso conocemos el mundo. Y creemos que son todos los sentidos que tenemos, pero equivocación. Tenemos más sentidos para poder conocer el mundo de diversas formas. Pero esos otros sentidos los tenemos apagados. Uh -huh. Como no hemos evolucionado... Ahí metimos la ley de la evolución esta... Ley, por ejemplo, como no hemos evolucionado del todo, por eso todavía no se nos desbloquean las otras formas de, de sentir y de conocer el mundo y de conocer la existencia, el tiempo, el espacio. Nosotros vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir descubriéndonos. No hemos conocido absolutamente nada de nuestro universo, ni del planeta, ni de los fenómenos paranormales, ni de nosotros mismos. No conocemos nada y pensamos que lo, que lo conocemos todo. Mm. Eric Luna nos mandó 10 dólares. Gracias, Eric Luna. Te mando un abrazote, mi hermano. Gracias por ese super chat Eric Luna. Yo soy muy sentido, dice Roberto mm. Álvarez. Igualmente son buenas... Eh, creo que solo debemos aprender a observar. Creo que solo debemos aprender a observar y no solo ver, aprender a escuchar, no solo oír. De hecho, los que son ciegos desarrollan mucho más claro. el sentido del tacto y el y, sentido del oído y, y le, del oído sí ajá. Como, como no tienen o sea eso de ver ver cómo es que dicen ver y ver Observar, hasta ajá. no ver no creer ajá. Eh, están ellos así hasta no ver no creer pero entonces no porque no, no lo veamos es, no quiere decir que no exista exactamente entonces eh, sí como tú dices los ciegos eh, desarrollan el oído y el tacto el olfato también sí, entonces es increíble que, que en la explicación de un ciego tenga que hacer un sonido y ese sonido choca en, en las cosas y ellos al, al, al, al ver en allá en su en su si ellos construyen el espacio Exacto. en donde están con los oídos con los sonidos van creando eh, con el sonido van creando la, la forma la figura. Entonces, es increíble que, que pues yo, yo pienso, ¿no? Que es increíble que digan que hasta no ver, no creer, porque todo tiene un sentido, ¿no? Eh, los animales, hay algunos animales que no ven, sino se guían por la ecolocalización, uh -huh. que es, ellos emiten un sonido, y de acuerdo a, a donde rebote el sonido, ellos pueden ver... Guiarse. Sin ver, exactamente... Si hay obstáculos, si hay una piedra, si hay una planta, si hay un animal, si cualquier cosa, con la ecolocalización, uh -huh. emitir un sonido y el rebote de esas ondas de sonido eh, puede guiarse. Entonces imagínate, ¿Sí? tenemos, queremos ver a los fantasmas, hay que preguntarnos cómo es que los podamos ver en realidad. Creo que con los ojos es difícil. Sí, con, con esto es material. O sea, el ojo ve lo material. A veces, pues, pues hay veces que hay gente que dice que ven y todo eso. Bueno, porque tendrán su sentido más eh, abierto, ¿no? De, para ver estas entidades. Pero, eh, eh, ¿qué iba a decir? Ya sé, estoy como tú. Bueno, <risa> eh, pasa que esos, estos sentidos de... Ecolocalización, por ejemplo, uh -huh. eh, están, están guiados para, para las cosas materiales, pero, por ejemplo, eh, nosotros cuando llamamos a algo fantasma, inmediatamente estamos pensando en el espíritu de alguien muerto. Eso es. Pero no un fantasma, es simplemente algo desconocido, uh -huh. que puede ser parte de la naturaleza, de fenómenos naturales que desconocemos. Entonces, por eso es largo el, el, tema, es el largo. tema. ¿De acuerdo con quién con platiques del tema? Te, te repito, si platicas con cualquier otro de los que manejan los temas paranormales, se van a ir directamente a los espíritus de la gente muerta y al bien y al mal, el diablo y, y Dios. Pero esto, esto es ciencia. Esto es eh, tratar de descubrir los secretos del universo, en Ahora, lo pequeño que estamos. Exacto. Ahora, hablando de, por ejemplo, eh, no de que lleguemos a ver espíritus y todo eso, ok, no. No más pensemos en que eh, nosotros tenemos energía y esa energía es algo que no la podemos ver, pero sí la podemos sentir. O sea, con, con lo que tú dices de atraer las cosas eh, así buenas y malas, eso ya es un poder, una energía. Entonces, el pensar que hasta no ver, no creer, entonces, pues, como que a, a, para mí me parece como, como que no, o sea, para algo estamos aquí, para algo, ¿cierto? de como dices una cosa, dices otra, ¿no? <risa> bueno, pero, eh... Porque como digo una cosa, digo otra. Bueno, pero no importa, ya sí, vamos. Sí, te entendí. <risa> es que ahora como que nos limitamos mucho, es como que la palabra, ¿no? Estamos locos, Lucas. Es como que nos limitamos <risa> mucho con lo que tenemos. Y, y, y es lo mismo, o sea, que desconocemos completamente todo lo que hay. Por eso a mí me sigo, sí, sí. Me sigo sorprendiendo de todo. Si tuviéramos menos pantallas y tuviéramos más tiempo en la naturaleza, pues seguiríamos descubriendo cosas. Uh -huh. Dice Fernando R.M., Sí, por eso le pregunto, te pregunto a ti, porque tú siempre desmientes casos, entonces tú hablas desde toda tu experiencia estudiando todo ese tipo de casos, gracias Fernando R.M., gracias de verdad, y, y cuando digo que los otros te dirán lo mismo, sí, le estoy echando piedras, <risas> y, y es que a mí esto es mi pasión, y sé que el de, el de ellos es negocio, entonces ese es eh, mi conflicto con las otras personas que en eso lo diferencio uh -huh. porque menciono que para mí es pasión y para las otras personas que hablan de estos temas es negocio porque yo desde el principio me he involucrado en descubrir esto que te platico y ellos solamente se han dedicado a exponer estos temas brindar terror brindar miedo inventar cosas eh, asegurar cosas que no son etcétera no se dan la oportunidad ni tienen el tiempo para la verdad Solamente alimentan la ignorancia y alimentan eh, lo mismo que se ha estado repitiendo por cientos de años. Y eso no va a ningún otro lado más que a sus bolsillos. Mantener siempre a la gente con la misma información. Y lo mío es, lamentablemente, querer informar, querer transformar, querer crecer, aunque no se vea reflejado en mis bolsillos eso es algo, es un conflicto, uno tiene que decidirse entre la verdad y el dinero. Dice Aaron Perón, eh, Osla, ¿cómo se llamará el sentido de las personas que pueden ver el aura de las personas? Este, pues mira, um, no sé, un poder psíquico se le podría llamar, pero hay una, un aparato que se llamó la fotografía Kirlian, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Ese tema lo tengo por ahí en varios libros y lo quiero estudiar más a fondo. Uh -huh. Es buenísimo ese tema. Porque quería armar una, una cámara uh -huh. Kirlian. Pero también la busqué en internet para comprarla y salía como 40 mil pesos, 50 mil pues pesos. Es carísima. Una cámara Kirlian. Carísima. Uh -huh. eh, es un tema que podemos, si quieren, lo estudiamos mejor, lo estudiamos a fondo y lo podemos platicar aquí en una transmisión. ¿Y hacerla es muy costoso o, o cómo? Exacto, yo por eso quería eh, informarme, porque uh -huh. quería leer todo desde, lo, desde el hardware hasta el software, uh -huh. <ríe> si quieren verlo así, para saber qué es, cómo se genera, por qué se genera, con qué elementos, etcétera, para construir completamente esta y revivir la fotografía de Kirlian porque en un momento tuvo un, un auge grandísimo y creo que eh, a principios de, de que hicieran esta cámara eh, sí la hacían así con o sea con cosas eh, baratas no es que lo, pero eh, no está, era tan, tan claro, difícil no era con una tecnología avanzada uh -huh. no era pero uh -huh. ahora como estamos tan avanzados ya no hay esa tecnología antigua ese es el gran problema por ejemplo, lo mismo pasa con los, las psicofonías, con lo que se grababan las psicofonías. El megatófono, magnetófono, también si lo buscas sí. en internet, es costosísimo y aparte no tiene todos los elementos para poder seguir grabando con ese magnetófono. Y no sé, necesito un, un eléctrico, necesito a alguien que sepa de este tipo de cosas, de aparatos, para que me diga las diferencias entre esos aparatos antiguos y los aparatos nuevos. Parece que los aparatos nuevos ya eliminan, por ejemplo, el ruido, sí. o ya eliminan cierto, cierto, ciertas ondas de, de, de sonido, y sí. es ahí donde se pierden las supuestas psicofonías. Uh -huh. Y en, en el otro aparato se podía grabar sin evitar algunas ondas. Entonces, por eso es que... La tecnología eh, cambió, pero se pierde partes de, de, de lo que uno puede construir sí. con esos aparatos, la, fotog pero la fotografía Pero sería estaría Kirling? bueno investigar eso. Sería bueno, porque yo quería una, una cámara Kirlian para poder hacer esos experimentos y poder investigarlos. Pero cuando quise hacerlo, dije, creo que está difícil. Y uh -huh. cuando quise comprar una, Sí la encontré, pero sí estaba como... Sí. De hecho, a ver si la buscas, a ver si encuentras y una. creo que cobran por, por hacerle a... Bueno, las que tienen eso, cobran por hacerle a las personas eso, esa cosa y, y ganan buen dinero. Pero, ¿sabes? Aquí aquí en Latinoamérica no hay cámaras Kirlian. Que yo sepa, no hay. Las cámaras Kirlian deben de eh, estar y de existir en claro, Estados Unidos todavía. Claro. Y quizá en Europa, quizá en Japón, por ahí tengan alguna. Pero en Latinoamérica no creo que nadie tenga una cámara aquí. Se llama Cámara Aura Kirlian. Uh -huh. Dice, te la vendo, dice Gama 22. <risa> <risa> Chale, yo digo que es estafa, dice José Ponce. Eh, eh, Puedes pedirla devolverla en 30 días, Mercado Libre. <risa> sí, ¿Te bueno, tenemos una sí, llamada aquí en bien. WhatsApp, pero no está entrando. Mi hermano, no sé por qué no entra. A ver, yo te llamo. Ah, aquí Fernando mandó 250 pesos, Fernando Dice el último mensaje, porque ya se me acabó mi domingo. ¿Te avientas una historia paranormal que te pasó a ti o a tu mujer? No importa si es historia repetida, por favor, una historia que haya pasado. Pues contémosle la eh, historia de que nos que nos pasó a nosotros antes, ¿te acuerdas? Pues es que hay muchas, la verdad, sí, sí. Ahí, Puedes contar la de los tornillos. La de las luces que se prendieron aquí solas. Ah, bueno, bueno, vamos a contestar y ahorita platicamos una al final. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Saludos hasta Veracruz. Estás en Relatos Oscuros. Bueno, sí, buenas sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Te habla Marco de Veracruz. ¿Cómo estás, Marco, de Veracruz? Andamos bien. Eh, no estaba en la transmisión, pero veo que eh, el título dice cuenta algo que no le has contado a nadie. Sí, ese era el título. título. Sí, era el tema. Pero siempre, siempre terminamos sí. hablando de otras cosas. Pues mira, yo cuando te he llamado no, casi no te he contado experiencias que me han pasado a mí. Ajá. Pero sí este, pero sí tengo, tengo más, tengo bastante experiencia. Okay. Cuando era niño te quiero contar algo que me pasó que es muy muy este muy extraño. ¿verdad? Y hasta ahora no encuentro la explicación a esto. Sí. Cuando tenía como, como 12 años, como 13 años, estaba ya en la secundaria. Uh -huh. Recuerdo que... Recuerdo que, que, este, que... este Que mi mamá estaba haciendo... Creo que estaban calentando agua. O no sé si, si es que iba a haber una fiesta o iban a hacer tamales, algo así. Uh -huh. Entonces... Que estábamos prendiendo la leña para, para poder a, a hacerla, ¿no? Resulta que, está, que, ten, que teníamos una un ayuda de un señor que trajo mis papás que ayudaban a, a todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero este señor se llevaba con nosotros. Es, somos cuatro, cuatro hermanos que estábamos ahí y, y el señor ya tenía como que, ¿tiene, tiene mucho que no lo veo, el señor Don, se llama Don Benito, no sé si todavía siga con vida. Pero en ese entonces tenía el señor como, como 50, 45 años. Uh -huh. Pero como era un señor chaparrito así, tipo enanito pero era un señor chaparrito que, sí. que trabajaba con mis papás. Era muy así como que muy, muy juguetón y así jugaba con nosotros y, y se llevaba pesado así. Total que que yo iba a encender la leña para, para poner la olla, ¿no? Uh -huh. Pues resulta que cuando le encendí como pues, un chamaco, la verdad estaba bien, resulta que eh, con, la, con la tapita agarré una, una garrafa de gasolina como, como de unos ¿qué? 20 litros, 20 litros de, de una garrafa de 20 litros de gasolina y, y la cantidad tantito para echarle gasolina a una tapa. Y con esa tapa le eché al, a, este, a la leña y le encendí un cerillo y se encendió, ¿no? Pero resulta que no encendió bien, pero se sí había encendido. En eso el señor andaba jugando por, por ahí y me jaloneó la camisa. Y yo había agarrado otra vez una, eh, la tapa de la garrafa para volver, volverle a echar gasolina. Y al momento de echarle gasolina, no sé cómo fue que pasó, pero la lumbre de, de la leña se regresó hasta la garrafa y la gasolina se encendió pero no explotó. Eran 20 litros de gasolina y, y te juro que la lumbre estaba, so, el estaba sobre la gasolina pero no explotó la mm. gasolina. Y yo no tengo explicación la, la, la... No, no o tengo explicación no por ex, eso. Porque, no explotó pero sí se quemó. Pero... Pero, ojalá, si tú le echas gasolina a algo, de volar explota. Este, la explosión sí. viene cuando los gases se concentran en, en, dentro de un objeto, en este caso el garrafón de gasolina, pero si a lo mejor el garrafón, estaba abierto el garrafón, no, abierto. No, no, no puede explotar porque no se, los gases no se concentran. Pero está muy, pero está yo digo que si alguien lo intenta y lo hace, explota, o sea, sí. no, la verdad, no sé, yo creo que, que no me tocaba, yo siento que era que no me tocaba, porque sí, la verdad, estaba la lumbre, mira, como, como a tres pasos, a tres pasos de mí, y yo pues también, un niño, igual no sé en qué pensaba, cómo dejé, o me dejaron, mis papás no estaban, con una garrafa de 20 litros de gasolina no para prender una leña, imagínate. No, señor dice que el señor ese que igual andaba jugando ahí con, con nosotros, te dije, al momento de, de que me jaloneó la camisa, la, la lumbre de la leña se regresó hasta la garrafa, oh, como en las películas, pero oh, te juro no, oh, no explotó. O sea, tú dirás que lo veas y si lo quieras, pero hagan eso con una garrafa de 20 litros <risa> y la neta que explota. O sea, sí, sí es, como si, es como esa gente que luego dice, ah, pues abre el gas y, y, y enciéndolo para que veas que no explota. No, no creo. Oh. <risa> no creo. Y sabes, y sabes lo, más, lo más extraño? Que, no sé, mi mamá de casualidad tenía este, bastante agua de, del trapeador que había trapeado la casa y estaba llena en la cubeta y, y no la tiró, se le olvidó tirarla porque, como salieron de prisa para comprar algo al centro, entonces esa agua se la vacié toda en la garrafa y se apagó la lumbre. O sea, ¿Y ¿Se apagó la lumbre? Sí, se apagó. ¿Con esa agua? Con esa agua. Ok. No sé cómo, cómo funciona, porque si, sí, ¿sabes? Los incendios o la lumbre, no todas se apagan de la misma forma. Eh, hay alguna que necesita químicos, otra agua, otra con tierra. Entonces, es diferente para apagar las, las lumbres. Es, es peligroso que si una... Eh, en la cocina, por ejemplo, si se comienza a quemar un un sartén con aceite y empieza a arder todo el aceite, y tú le echas agua, eso se, se quema todo, porque las, eh, no, químicamente no te lo voy a explicar, pero no le puedes echar agua al aceite que está este, ya con fuego, se le tiene que echar eh, tierra u otra cosa para a, a apagarlo, si le echas agua, eso se empieza a incendiar todo, todo, lo, todo el aire, todas las partículas de agua, hacen que se encienda todo el lugar, así que es muy peligroso cuando alguien eh, se empieza a incendiar con aceite, no le echen agua, por favor. Pues, te digo, yo no sé si fue el ángel de la guardia, si fue Dios. Sí, no, no, no te tocaba. tocaba sí. y, y mira, mis hermanos, estaban dos hermanas y un, y un hermano ahí, y el señor, <risa> nos, se quedaron congelados, y ellos, ¿saben lo que dijeron? A su, ya nos vamos a morir, porque es que la garrafa de 20 litros estaba encendida. Sí. y Entonces yo pensé ¿qué hago? Y vi la cubeta la de agua de trapeador que había dejado mi mamá y se la vacié toda. Y fíjate que se apagó. okay Se apagó. Y entonces dije, no. Si existe, si existe el destino, porque sí, sí. no me tocaba esa vez. No me tocaba. Y una vez también tuve un accidente de moto porque yo reparo motos. Uh -huh. Pero, pues no sé, cuando no te toca, simplemente... Y esa también es otra anécdota que la verdad también está bastante interesante. Pero sí, la, esa de la garrafa de gasolina, esa sí no la puedo explicar porque estoy seguro que cualquier persona que diga, ah, no no, no explota. Bueno, una garrafa de 20 litros, échale un cerillo y vas a ver cómo explota. Bueno, este, <risa> ya está. otra cosa interesante para la gente que, que lo sepa es que cuando vayan a llenar un galón de gasolina y, por ejemplo, vayan en una camioneta estas que tienen caja y los galones de gasolina estén arriba de la camioneta arriba de, de la caja no llenen el, el galón arriba de la camioneta tienen que bajar el, el galón y ponerlo en el piso y ahí llenarlo porque si la llenan arriba de la camioneta puede provocar eh, una, una chispa y eso se puede incendiar entonces nunca llenen un garrafón de gasolina sobre un vehículo. Tienen que bajarlo a tierra para que las cargas eléctricas uh -huh. se, se... ¿Cómo se dice? Se des... Bueno, como uh -huh. tenemos electricidad, como tenemos... Uh -huh. Está corriendo la electricidad, tiene que hacer tierra para que esto ya no haga la chispa y esto pueda explotar. Sí, llega a los demás y... Sí, la electricidad estática que a veces sí. trae la estática. uno cuando presiona mucho los pies contra el suelo. Luego pasa que agarras algo y, y una pequeña chispa este brota sí. de tuyo por ejemplo pero fíjate que las gasolineras tienen como un tubo donde según uno debe de agarrarlo para descargar la, la electricidad estática pero mucha gente mucha gente ni sabe siquiera eso sí. una vez yo le dije a un chavo que cargaba gasolina oye tú sabes para qué sirve este tubo dice no no sé digo mira este es para descargar la electricidad estática uh -huh. digo <ríe> y sí sí os sea, la la verdad pues no no tengo explicación para eso solamente que la verdad creo no no me tocaba Sí, y a mis hermanos ni a mí. Sí. Te juro. No. Algo pero, impresionante. Pero qué. Qué, y igual, y... qué cosa más peligrosa eso de dejarte con un galón. Yo en mi vida he agarrado un galón de gasolina para nada. No, a no, mi no, Nada. Es es, menos para prender un, algo de fuego, no para nada. No. Es peligrosísimo. Sí, pues es que como mi papá componía carros así, luego este, para componer un tanque o así. Pues hoy comprar gasolina para pintar cosas, ¿no? Porque luego también se ocupa. Siempre tenía gasolina, siempre. Y te estoy hablando hace como qué, hace como, como 15 años. Y, y sí, desde esa vez, digo, pues sí, Dios dios sí te cuida eh, si tiene un ángel de la guardia. Porque si no, créeme que nos hubieran muerto varios esa vez, como cinco, cinco personas. Cinco personas. No, hombre. Y, y más porque estaba cerca el tanque de gas. No, hombre. Sí, No, no, no es peligrosísimo. Bueno, qué bueno que nos contaste esto peligroso que nunca habías contado. Sí, está bien hombre. Muchas gracias, mi hermano Te mandamos un abrazote hasta Veracruz. Hasta luego. Bye. Saludos. Oye, sí, una de las cosas que a mí sí me da miedo son esos tanques de, gasol... de, de, de Los, gasolina. De gasolina, y, sí, lo... Y de gas y eso, uy, no. Eso sí me da miedo. Sí. Una chispa y no queda nada. Sí, o sea, manipular uh -huh. solventes. Sí. Este es, es peligroso si no sabes sí. nada de esto. Bueno, son las 2 de la mañana, 2 horas con 14 minutos. Es momento de que nos vayamos a descansar. ¿Por qué no les cuentas la historia nada más antes de, de terminar de la no, del niño? No, ya, ya no quiero contar ¿Cuál niño? La niño que um, esa está muy chida, la verdad está sí, muy padre. Esa historia está muy. Padre. Pero no la va a contar nadie. Ya estoy cansado, ya quiero dormir. <risa> <risa> este no, porque mañana nos vamos a tener que levantar temprano, gente. Vamos a ir a, a chacharear. Chacharear. Vamos a chachar. Andrea tenía muchas ganas de chacharear y mañana vamos a ir. Tenemos que ir muy temprano al mercado. Entonces, este, yo todavía le debo la historia a nuestro amigo Fernando, que me parece que se la puedo pagar mañana que, que hagamos transmisión, puedo empezar con una historia, uh -huh. es, aprovecho también para acordarme de alguna que no haya repetido tantas veces, porque a mí siempre me preguntan sobre las historias que he tenido, dice Fernando... ¡Ah, perro! ¡Qué buena manera de convencerme a, a soltar las últimas! <risa> <risa> no, no, no, Fernando, mira, bueno. Mira, ya te, ya, ahí ya quedaste para que, para que tengas que contar la historia. Bueno, mira, no voy a contar la historia, pero sí vamos a estar un momento más, porque Vid González nos está llamando al WhatsApp y seguramente nos tiene algo que contar. Es que yo siento que sus historias... Como, como no las conocemos, pueden ser más interesantes a que yo cuente una historia de las que he contado muchas veces, muchas veces, por eso como que no me dan tantas ganas de contarla, porque quiero conocer más sus historias, pero bueno, estamos esperando que entre la llamada de Bib González para que nos platique esa historia, nos quedamos más por esos superchats, nos quedamos un, un ratito más. Eh, es que no, no entra ah. acá, está entrando aquí. Ah, pero después entra acá, mira. Ah. Eso es lo que observé con las mm. otras llamadas. que Aquí se ve que están llamando y luego acá. Uy, mm. uy, uy, uy que no, lo quise. Esto. Ajá. Oh. Mira aquí, llamó. Y yo creo que si llama ahorita, entra la llamada. Creo que ya entendí. Tengo que tener abierto este para que cuando llamen, entre la llamada. Si lo tengo minimizado, no entra la llamada. Mm. Mira, Viv González, llámanos otra vez, por otra vez. Gracias, Fernando, que es nuevo miembro, Fernando. buena onda, Fernando. ¿Eres nuevo por acá? Es la primera vez que, que te vemos por aquí. Sí, ¿no es? nuevo. A ver, Viv González, llama nuevamente para que veamos si el truquito este es como yo lo digo. O no sé por qué no entra tu llamada. Entra en el teléfono, pero no entra en la aplicación, en la computadora. Vamos a ver si Viv González nos está eh, escuchando y si nos va a llamar. Si no, yo le llamo. A ver, vamos a ver a Viv. Llama. Llama, llama llamo ya. Mira, llamó cuatro veces. A ver, yo, lo vamos a llamar nosotros a Viv González. Ahí está, ya estamos llamando. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, y ¿Tú? Bien, bien, ¿por qué ya no volviste a llamar? Ya ahorita que estábamos llamándote ya no volviste a llamar. Hola, Vi. Hola, Andrea. Eh, sí, volví a llamar. Siento que sí volví a llamar y estaba viendo la, el show ahorita, pero no sé si va como atrasado o algo así. Sí, como por poquito seguramente sí va un poquito atrasado. Quizás, y yo me, ahorita estaba viendo algo que decías tú, como, ya no voy a contar mi historia, y dije, oh, ok, pues ahí es, ya, ya lo llamo. <risa> a ver, cuéntanos, ¿qué tú tienes, desde hace rato lo estabas llamando? ¿En qué parte te nació cierto, llamarnos? Que estoy moleste y moleste con mi historia, yo. No, no, no, sí queremos en escuchar <risa> um, No, este, bueno, según basado al, al título del tema, ¿no? Eh, pero no, era como, ves que estaban diciendo personas como decían, oh, pues, este, no sé, que predecían su muerte así, su fecha de muerte. Ajá, sí. Um, en, hace dos años falleció mi, mi tío, el hermano de, de mi mamá. Sí. En Tijuana. Y lo más curioso fue que su cumpleaños de su cumpleaños de él es junio 11. Sí. Y... Él falleció el 16 de julio. Eso no es lo raro. Lo raro es que ese día yo me desperté y chequé mi teléfono y en Facebook decía que era el cumpleaños de mi tío, lo cual era raro porque pues, su cumpleaños es el, en junio. Entonces um, yo dije, oh, mi tío está loco. ¿Cómo es hizo cumpleaños si fue hace un mes? Entonces después de ese día me llamó mi, mi prima y me dijo que pues, su papá había fallecido sí Y se me hizo muy raro porque le dije, wow, si apenas acabo de ver que era su cumpleaños, eso me hizo muy raro, o sea, es como si él hizo, él tenía dos Facebooks y hizo uno con su fecha de nacimiento, Ajá. real, mm. y luego en otro puso la fecha del 16 de julio, como sí. si fuera su fecha de nacimiento, pero en realidad fue el día que falleció, ¿sí, sí me entiendes? Uh. O sea que murió el día que... Eh puso como su fecha de nacimiento en su otro Facebook. Exacto. Ok. Uh -huh. Esa es mi historia. Uh -huh. eso, eso es lo extraño, wow, ¿no? pero... de que coincidió la fecha que él puso con uh -huh. la fecha de su muerte. ¿Y por qué murió? ¿Qué tenía? Um, pues son muchas... Um, como que nunca estuvo muy claro, muchas personas, o más bien mi, mi okay. prima dice que fue como de algo de su estómago, como que él padecía como de cáncer o algo así de su estómago. Nunca quiso ir al doctor, en la verdad. Ok. Um, también tenía diabetes, o no no sabemos como en realidad qué fue lo que le pasó, porque nunca se quiso ir al doctor, nunca se quiso operar. okay Sí, es, eso es malo, ¿no? Yo también soy de las personas que no quiero ir al doctor, sé que me falla algo, sé que me duele algo, sé que... Tengo algo y no, no, no sé, no, no, no me nace ir al doctor. Sí, es que sí hay que ir al doctor. Mi, sí. mi papá es una persona que cree mucho en ir al doctor. Y pues tanto cree porque uh -huh. a él le, le detectaron que tenía leucemia hace unos como 15 años, yo creo. Uh -huh. Y desde entonces él es como también de, no, tienes que ir al doctor si te sientes mal, cualquier cosita que sientes, tienes que ir al doctor. Okay. pues, este, wow. pues sí, sabes que sí lo he pensado, pero no sé. Ya, es que uno va al doctor hasta que ya de verdad está muy mal, desde que algo ya pasó. Eh, así somos, de pronto los prietos, así nos educaron desde chiquitos. Yo, yo, soy, yo soy prieta también, ¿no? pues yo también sé de eso. Sí. A, mí, a mí me enseñaron sí. que mis defensas, que que me defendían y que yo me autocuraba, entonces así somos o los precios ¿no? un tecito sí. y ya Con un tecito y ya, sí que los güeros vayan al, al doctor porque tienen dinero obvio sí. sí, y no, son también más delicados ¿no? la gente que es blanca sí es más propensa a a, a enfermedades o a padecer de algo a microbios, virus y demás Sí, sí es como yo pienso que sí. Sí, creo que científicamente sí es, sí es conocido esto, ¿eh? de que los de piel más oscura son más resistentes a todo ese tipo de cosas. A lo mejor sí, mi esposo es muy blanco, es filipino, pero es muy blanco y sí, como que es muy delicadito. <risa> sí, es verdad, hay algo ahí, sí. hay algo de científico en eso. Sí, ¿no? a lo sí. mejor sí. Sí, sí, sí. Yo por lo menos, yo soy muy delicada con el sol. Yo sí, no. El sol ah. No me puede dar, ¿por qué no? Eh, sí. Sí, ese es mi esposo. Mi esposo es así. Es muy delicado con el sol. Sus ojitos se le lastiman en el sol. Uh -huh. Y yo le digo, ¡ay, qué delicado eres, princesa! <risa> <risa> <risa> ¿Y dónde conociste a tu esposo? Ya que nos estás hablando de un esposo filipino. Um, aquí en California yo trabajaba en una pastelería, como pastelería, panadería, uh -huh. y él trabajaba en un Radio Shack. ¿En un Radio Shack? Sí. Ajá, sí. Okay. Ya eso hace, hace como nueve años. Y ahí ahí nos conocimos, él iba a comprar sándwiches y, y ahí lo, lo vi. Me vio y ya surgió nuestra historia de amor. Oye, ¿y ya conociste Filipinas o no han ido? No, porque es un viaje muy largo, son como 14, 15 horas, creo. Uh -huh. Y también es, es algo caro ir allá. ¿Y él, allá su familia uh -huh. está en Filipinas? Ah, um, su, su abuela sí, todavía está allá, pero sus papás, ellos llegaron aquí chiquitos de niños. Ah, okay ok, ok, entonces es más californiano Ajá. que filipino. Uh -huh. pero apenas recién acabo de llevar a, a mi esposo a Michoacán, porque yo soy de Michoacán, yo nací uh -huh. en Michoacán, entonces apenas fuimos a Morelia, por primera vez lo llevé y le encantó la comida de allá. Ah, uh -huh. por primera vez, en nueve años lo trajiste a México. Por primera vez se animó el señor, porque ya ves las noticias sí, sensacionalistas sí. con los narcos y todo eso. Sí, sí. Sí, Michoacán. Ni, ni yo ya. voy a Michoacán, fíjate. Mi <risa> <risa> lo comprendo. <risa> no, él no quería ir, como por todo ese tiempo no quería ir a Michoacán, y hasta que lo convencí, nomás quiso ir a Morelia, no quiso ir hasta el pueblo donde mi abuela vive. Entonces, no fue a conocer a mi abuela pero... ¿Y qué pueblo era? Al menos Algo que acababa al... en Garabato o Tío, ¿no? <ríe> Yo soy de un pueblito que se llama Tuxpan Está ah. como a dos horas de Morelia Ah, no conozco Es rumbo a, a Toluca Es como rumbo para allá Ah, Tuxpan está en, hace, col colinda con el Estado de México Bueno, por ahí sí, ándale, como si vas para ese rumbo, este, de Morelia, te sigues ese camino que va y pasa a Ciudad Hidalgo, luego está Tuxpan, luego Citácuaro, y después eventualmente Toluca y así. Bueno, ya que ya que estamos hablando de Michoacán y que estás llamándonos, cuéntanos una historia, una leyenda de ahí de Tuxpan, has de saber alguna. Um, pues es que so, ya sí sé porque mi abuela sí me contaba varias. Lo que sí sé es que según, según mi abuela, ¿verdad? Hizo conocimiento, la iglesia de, de ahí de Tuxpan, según estaba, la construyó una condesa que vivió ahí hace muchos años. Uh -huh. Y la mandaron a hacer y mezclar el cemento con leche, supuestamente. Ah, ¿cómo, Entonces, como, cómo, Mandaron a hacer la tumba. A ver, mandaron a hacer una tumba. ¿Vale? ¿Eh? Mandaron a hacer una tumba, ¿dices? No, cuando construyeron la iglesia ah, okay. de, de Tuxpan, la condesa que vivía ahí antes en el en el pueblo también, sí. mandó que la, la mezcla de, del cemento, lo que sea que hicieron para la, la iglesia, se mezclara con leche, mm -hmm. supuestamente. Oh, era qué interesante. una historia de ellos. ¿Y por qué la quiso mezclar con leche? Según era una mala mujer y estaba como pagando una manda como... O sí, oh, perdóneme Dios, alguna iglesia con leche o algo así. Voy a hacer la, voy a hacer la iglesia con, uh -huh. con leche. A, a, algo así, o sea, a mí me parece irreal, pero mi abuela juraba que era cierto. Pues es que eh, pues así nacen las leyendas de, de una situación pues como cierto, o sea, ya ves la esta que se bañaba en sangre, con de la sangre de las doncellas, entonces, por echarle uh -huh. leche al cemento no lo veo tan descabellado. Sí. Pues sí, yo creo también si estás como limpiando todos tus pecadotes, pues uh -huh. ya que sea leche, ¿no? Uh -huh. Con uh -huh. una iglesia de leche, no importa. Hay, hay gente que este, come hamburguesas de oro, ¿no? Con oro. Ah, uh, sí. De hecho, yo, yo hago pasteles los decoro y a veces les pongo las hojitas de oro allí. Ah, mira. Y es como que, okay. Ya ves. Si, si a tu abuela le dices... Abuela, estoy hago pasteles con oro, te va a decir que eso es irreal, que no se lo cree. Sí. ándale, sí. ¿No? Te va a decir, tú no quieres creer de mi cemento con leche, ¿cómo te voy a creer de tu pastel con oro? O sea, con tu pastel de oro, o sea que lo claro que no. Sí, ¿no? Sí. Ándale. No, había un, un, este, hay un cerro ahí que este, en Tuxpan, eh, se llamaba el Cerro de la Campana y uh -huh. decía mi abuela que en Semana Santa se abría la como una puerta ahí uh -huh. y decía que, que había una vez este estos dos señores que andaban de curiosos que porque cuando se abre la puerta se una y ahí este tesoro y todo la cosa. Sí. Entonces decía que una vez esos dos amigos fueron ahí al, al metado cerro y que se abrió la puerta, y andan, que uno entró, y, y al querer sacar las cosas, el tesoro de allí, uh -huh. que como que en ese momento se cerró la puerta. Entonces el otro amigo no alcanzó a entrar, el amigo se quedó afuera y, como, y el que estaba dentro se quedó atrapado. Entonces el muchacho, el que se quedó afuera, se fue a buscar como ayuda, pero pues no se volvió a abrir la puerta hasta como mmm, el tiempo, como hasta el año, no, otra vez. okay Y ya cuando se abrió otra vez la puerta, que quisieron entrar a sacarla y que pues ya lo encontraron ahí como mumificado, como muerto y todo. Mm -hmm. Esa era otra historia que tenía ella y decía. Oye, eso, eso hubiera estado buenísimo que en aquella época hubiera teléfonos celulares para que ver, para que lo hubieran tomado <ríe> evidencia, ¿no? Fotos. Sí. <ríe> mandar un whatsapp me quedé atrapado oye, este, este cerro es muy grande o sea, sí, sí parece que hubiera leyendas, porque puede haber entierros ahí prehispánicos y, y quizá por ahí nazca la leyenda de que hay una cueva, y tesoros y demás es, no Tuxpan no es muy grande es es uh -huh. chiquito pero pues mi abuela sí contaba bastantes historias y no tengo duda de que otras personas sepan otras historias más. Um, pero no, no es así tan grande pues. Ok. Bueno, si algún día paso por Michoacán y me encuentro con Tuxpan, me acordaré que es tu pueblo. Ese es mi pueblo. Pequeñísimo pueblito en, ahí en Michoacán, Tuxpan. Oye, Oye nadie pero conoce. estabas a nada ya de Tuxpan eh, y no quiso ir tu, tu esposo. Y tú tienes tantos años sin ir a Tuxpan y no quiso ir. No, yo sí voy. Ah, tú sí vas. Yo sí voy a Tuxpan. Ah, oh, sí, yo sí voy a Tuxpan. Yo apenas estuve ahí, ahora en abril fui a ver a mi abuela. Ah, bueno, ah, bueno, sí, porque hubiera sido una lástima que no hubieras podido ir a ver a tu sí. familia ahí. No, yo sí visito a mi abuela, el que no quiso es ir es él, y no quiere que lleve a los niños tampoco, entonces, Ajá. pues también es como votaciones para mí, como de, ok, pues, te diviertes con los niños en la casa, yo me voy a dar a mi abuela. Qué padre, y seguro cuando vienes, pues, la comida eh, te encanta, ¿no? Que la, la recuerdas. Sí, pues, porque es como... Lo que, con lo que yo viví, no yo crecí con eso, yo me vine cuando yo tenía 16 años ok, ¿cruzaste de ilegal? sí en aquellos años, sí con, como, oh. con los papeles de mi prima ah, oh. con papeles de tu prima pasaste era Así... cuando, cuando aún era muy fácil hacer todo eso y nomás con un acta oh, oh. te hiciste pasar como ella sí en, en esos años como podías hacer eso, pues no era que podías no pero era un poquito más más flexible la situación sí y ahora ya eres ciudadana americana, este año me hice ciudadana en mayo y escupiste la bandera de México como que te, te la hacen pisar y de hecho ah. sí Ay, no, no, yo no. <risa> es un requisito ¿no? <risa> <risa> Que escupas el escudo de la selección mexicana. Y sí, ya lo hacen si te dicen, felicidades. Felicidades, ya eres americana. Sí, ya eres americana. No, pues no, y no, pero sí, si, pues sigues teniendo tu ciudadanía mexicana, como no la pierdes. Ok. Sí, el color tampoco eres, lo perdemos, ¿no? Así que no, no nos podemos quitar la herencia. Con esta cara, Oxlack, like, obvio no. Bueno, Bill, bueno, te agradezco de que nos hayas contado varias cosas. Aproveché de que nunca hablas, aproveché para hacerte más plática. Es que me dan muchos nervios, me da muchísima ansiedad hablar, muchos nervios. entonces uh -huh. Y luego no sé qué decir, y luego si voy a decir algo muy tonto o que voy a no hablar bien o algo, no sé. Uh -huh. no, qué bueno no. que llamaste, Bill, sí. Muchos saludos Andrea. Salud, estoy bien, feliz de verte allí. Ah, gracias. Igual que, que sigas llamando y, y estamos también charlando. Sí, siempre estoy ahí en el chat. A veces no digo nada porque estoy trabajando, pero ahí estoy siempre. Vale. Muy bien, Viv, te mandamos un abrazote. Hasta California. Abrazos, Viv. Y, igualmente, cuídense muchísimo, que estén bien y ahí, en otro momento hablo. Ya estás. Gracias por los superchats que Ajá. también siempre apoyas con los superchats. Gracias. Claro, claro que sí. Cuando me va bien, a ti te va bien también. Ah, bueno. Voy a, voy a pedir que, que vendas muchos pasteles de oro. <risa> ok. <risa> Saludos. Cuídense, muchachos. Hasta luego. Bye. Dice Dalia Goretti. Un amigo fue a Catemaco y se acercó a una señora a leerle la mano y le, dije, y le dijo que moriría a los 27 años. Y justo después de cumplirlos, falleció. Oh. Oh, no manches, no, no permitan que alguien les diga cuándo van a morir, oh. porque ustedes lo provocan. Yo como voy a morir como hasta los 80 y millonario y dormido en mi cama. Yo creo que yo hasta los 85, creo. Ya, sí. 085, yo sí. ya a los 80 dormido y millonario. Sí, dormía contento. Y feliz, contento, con amor, uh -huh. con, con salud, simplemente. Sí. Sí, no me preocupo, no me preocupo a nada. <risa> voy a, eh, Tengo la vida hecha completa. No, no voy a padecer. Entonces, estoy contento por la vida. Sin que voy enfermedades, a tener. ni nada, durmiendo. No. Sí, feliz, feliz. Todo saldrá feliz en mi vida, en tu vida, uh -huh. en la vida de la gente que nos está viendo. De hecho, los 522 que están en esta transmisión van a tener una vida maravillosa, increíble. Les va a ir de lo mejor, van a ser felices, van a tener dinero. lo que ustedes quieran. Dinero, dinero. Dinero, <risa> eh, dinero. Solamente estos 525 que están en la transmisión en este momento, yo con esta voz eh, les aseguro... Que van a tener una vida maravillosa, feliz, y siempre van a resolver todos los problemas y obstáculos que les vengan. Ya, sí. 527 ya no, solo hasta los 525. Los, que, los otros dos que los llegaron que... después ya no. ya no. Solo esto. Los que no llegaron aquí tampoco, hoy. Exacto, no, los solamente los, que estamos aquí. los 525 que estábamos, sí. Que así sea Dios Oxlack, dice mm -hmm. Calavera. Pues sí, siéntanse felices y contentos, porque así va a suceder. Señora, me has mirado a los ojos, dice Leslie. <risa> pues bueno, gente, ya son 2.18 horas, sí, 2.36 de transmisión. Ay, cuéntales la historia del niño. Y mañana poquito. y mañana cuando esté, sean las 9 de la mañana y que ya nos estemos yendo y que tú, levántate, levántate, y no me levante, ¿qué vamos a hacer? Qué bueno, hermosa. está bien. Lo, lo intenté, chicos, que se quedara un poquito más. Dice, gracias a los dos y a todas la <ríe> comunidad. bonita noche, dice Fernando. Gracias a ti, Fernando, por apoyarnos. Espero que eh, las siguientes transmisiones vengas a escucharnos, a platicarnos también, si tienes algunas experiencias y casos. Eh, es que Andrés se puede... Ahorita es como, como cuando uno toma. Dice, ah, pues qué tanto es tantito, otro ratito. Pero lo voy a resentir en la mañana, yo sé que lo voy a resentir. Bueno. Está bien. Ok. ¿Qué historia quieres contarles? La del niño. La del niño que... que... A ver, cuéntaselo. Rápidamente. A ver, vamos, pues, vamos, vamos, porque... Pero hombre. porque yo... Ah, pues porque yo no me la sé. ¿Cómo que no? El niño se llamaba... El, este niño que A predijo ver. su muerte se llamaba Alejandro Soto Wolf, para que lo busquen en YouTube, que hay hartos videos muy buenos de él. Bueno, lo contamos entre los dos, ¿va? Sí. ¿En qué año murió este niño? Ah, ya, en 1942 murió este niño. Cuenta cómo murió. Bueno, pasa que hay una tumba en un panteón en Chile, no recuerdo en qué, en qué ciudad de Chile, eh, donde se cuenta la historia de este niño que predijo su muerte y cuenta la historia que estando en el salón de clases, el maestro les pidió, pero era muy chiquito, tenía cinco años, ¿no? Tenía cinco años el maestro les pidió que hicieran dibujos. Entonces, eh, pues, ese día los niños hicieron los dibujos y los entregaron, y saliendo de la escuela, sucedió que este niño, pues, es atropellado por un camión y muere. La historia hubiera quedado hasta ahí sin ningún problema, si no es que hasta dos años después al parecer o no sé cuántos años o cuánto tiempo después no yo creo que nada más tiempo después el maestro revisó los dibujos no creo que hayan pasado años no fue no, no días fue después, fue, ¿no? fue días después sí revisó los dibujos y se da cuenta que el dibujo que había hecho el niño cómo se llama Alejandro Soto Wall Alejandro Soto Wall había hecho un dibujo de él donde un camión lo había atropellado y él está tirado, ensangrentado, ahí eh, vienen sus papás también, están en una parte sus papás, el camión incluso tiene la matrícula, la matrícula, y, y, y después eh, hay como un, un ángel, un, una cara extraña, y entonces se dan cuenta que él había predicho su muerte, porque incluso la matrícula al parecer coincidía con el camión que lo había atropellado, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Sí, entonces, eh decían que quizás él pudo sí. haber sido alguien que tenía como este don de predecir y predijo su muerte, o sea, lástimos, bueno, qué historia tan triste. En su tumba, ahí en Chile, está eh, su, ¿cómo se llama esto? Sur, sur, sí, sí, tiene una, donde meten la cajita, ¿no? Sur, ¿Cómo se llama esto? ¿Le ponen el nombre? Ah, este, su, su, su. No sé, la ¿Lápida? Esa, la lápida sí, la lápida Está el nombre, eh, bueno, todo lo que, les papá, bueno, lo, lo que los papás le dejaron escrito y está un pedacito del dibujo que él hizo eh, ya cuando eh, falleció. Entonces, sí, exactamente, dice... el dibujo que él hizo lo pusieron, no sé cómo lo hayan marcado, lo hayan puesto, si pintado, no sé, pero exactamente ese dibujo que él hizo lo tiene en su tumba. Y está aterrador que el se ve el camión, se ve cómo él está tirado, ensangrentado. Sí, sí. Se ve cómo sus papás vienen por él. Entonces, eh, es una historia súper extraña. Uh -huh. No hay muchos videos en YouTube sobre esa historia. La encontramos por ahí de casualidad. Sí. Y me pareció tan interesante. Interesantísima. De que, eh, que exista una historia así. Y que, uh -huh. pues, la historia puede parecer bien interesante y creértela. Pero que en la tumba esté el dibujo, el dibujo? eso sí. es como, wow qué historia tan interesante. Puedes Déjenme buscar el dibujito. Ver. Vamos a buscar el dibujo. ¿Cómo se llama el niño? Alejandro. Alejandro. Soto. Soto. Guay. Eso. ¿Tú puedes buscar unas las imágenes, ahí sí. está la... Ah, puede ser esa... esta. Está esta, pero no se ve. Es que fíjate, hay dos imágenes nada más. Puedes buscarla como ahí, esta, ¿no? Y te pueden salir más. Ahora claro, vamos a ver, ¿sale más? Sí. No, no salieron más. No, es que es. es... Y mira, no bueno, se ve ahí bien. Se bien ¿eh? el, el otro no se ve bien. Ahora vamos a ver, ¿no ver el otro. A ver, aquí. Puede ser esa. Sí, esa se ve. Se alcanza a notar un poquito más. Sí. Eh? Vamos a ver. Se enteró, es el cementerio de Copiapo. Uh -huh. Un campo santo lleno de historias, mitos y leyendas, copia. Uy, pero no se ve la... Puedes descargar la imagen y, y la amplías. A ver. Eres muy inteligente, ¿no? Para absolutamente todo. eres como que muy, <risa> eres como muy lista, ¿no? A ver, vamos a ver. Está en la descarga. oh Eso, y ahí le amplías a ellos. así va a funcionar bien. tu idea. Perfecto, perfecto. A eso, ver, eso. Sí funcionó tu idea, vamos a ver. Eso. Y oh, sí funcionó tu idea. ¿Qué, eso. Que este. ¿Qué inteligente <risa> eres. Ok, vamos a mostrarle a la gente la pantalla. Uh, De tener pantalla y vamos a compartir pantalla. <risa> Exacto. Ahí está la lápida. Dice: caminante. Dadme una flor lozana. Mis padres en su dolor, mío padres en su dolor, agradecerán este favor. Ausentes en tierra lejana. Alejandro Soto Wall, trágicamente, eh, era el 16 de mayo de 1947. 42. 42. Sí. Siendo, eh, ¿qué dice nacido, sí, nacido, nacido en Rakuagua, 21 de julio del 42. Acá verán. Nacido en, ¿es la misma fecha? 1942-1946. ¿Segura? Sí. 47, ya, dice. 40 y... No, porque entonces 42, tendría 43, un año. 4, 4, 4, 5, 6, 7 No, 5 años, Mira. 42, 43.4, 45, ¿42? 42, 47, ok, dice sus padres, Leopoldo y Armenia, y están viendo, están viendo aquí el dibujito, ahí, se ve a ver ve si dibujito. lo puedo hacer un poco más grande, exacto, ahí se ve el dibujito, qué lástima que no se vea tan bien, si alguien es de Chile, vaya a tomarle una foto, porque Uy, no hay, sí, donde haya alguien de Chile, sí, estaría bueno que, no hay tantas fotos, a ver si sí si lo estamos viendo, porque no sé si lo estamos viendo, sí, sí si lo estamos viendo, ahí está, eh, no, si sí está, no, si sí está, está el camión, la matrícula la tiene ahí del lado izquierdo, junto a las llantas, no se ve por la mala calidad de la, de la imagen, pero tiene ahí la matrícula del camión, el niño tampoco se ve bien por pero la baja tira. calidad, uh -huh. pero ese es ese rojo que está ensangrentado ahí con el cráneo destrozado, que se encuentra en las llantas traseras del camión, uh -huh. y sus papás vienen corriendo, y también sus compañeros de la escuela vienen más atrás, vienen corriendo. Sí. Y lo que se ve ahí es eh, lo que se supone pues era la escuela o la las casitas de el, el lugar donde donde estaba, donde sucedió esto. Y fíjate que también aquí como que hay un tache con una calavera. ¿Tiene sí, alguien ahí como? Sí, exacto. Está raro y, lo, y no se alcanza a ver este ser muy extraño de cabello rojo que que tiene alas pero que su rostro es como macabro, está, está feo. Nosotros lo vimos en un video uh -huh. y por eso se los describimos. Pero si tenemos si conseguimos la imagen a más más a detalle se las presentaremos en la siguiente transmisión para que puedan observar mejor este dibujo, el niño sí. que predijo su muerte. Sí. Esa historia es muy buena. Está muy interesante, muy interesante el el caso de este niño en Chile. Si hay alguien en Chile, estaría muy padre que fuera a tomarle una foto a esa tumba. Sí, Y hay gente que le lleva todavía cositas y juguetes ahí a la tumba de ese niño. Dice, al cabo que no quería dormir, dice Rick Sayayin. Sí, pueden buscar ahí en YouTube, hay unos videitos, hay como cinco o seis videos que hablan sobre la historia de ese niño. Y, y muestran la tumba y cuentan la historia y todo eso. Dice Adriana, ese dibujo está muy bien hecho, no parece de un niño de cinco años. Lo mismo dije yo, Adriana. Lo mismo dije yo, pero bueno, así se construyen las historias, las leyendas. Uh -huh. eh, esta es una evidencia, por ejemplo, de que la leyenda o de la historia, pues, sucedió, pero no sabemos si en verdad haya sido, no sé, si es que el niño no hizo ese dibujo que se ve tan bien, si no lo hizo el niño, entonces, ¿por qué inventar y por qué poner un, un dibujo ahí en la tumba? Sí, ¿Sí no? sí, ¿no? Está, está muy rara esta historia. Ese tipo de historias son las que me gustan mucho, porque no son conocidas, son muy regionales. Sí. Y eso es lo que siempre he querido hacer con ustedes, que me cuenten sus historias raras de su región, porque a lo mejor para ustedes es normal, pero la verdad es que hay tantas historias sí. perdidas y que no son conocidas, y que de eso se trata, de eso trato hacer yo, de sacar las historias, guardarlas, presentarlas, platicarlas, están increíbles. Y para el, y para el que llamó ayer, contándonos la historia de Sara ah, Helen. Sara, Sara, Sara, Sara, Helen sí. Sara Helen, estuvimos mirando la historia de Sara Helen, y también muy interesante, muy interesante. Dicen que revisen nuestro WhatsApp. Eh, no sé, vamos a ver qué tenemos en WhatsApp. Ah, mira, aquí nos mandaron la. ¡Oh! Ah, ese aquí sí aquí se está. A ver, Vamos a compartir pantalla. ¿Quién fue el buena onda que nos mandó esto? Ahí lo vamos a poner. Y vamos a hacer esto. Ahí está. Eh, ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Aquí, no, aquí, aquí. Eso ahí lo estamos viendo, Ajá. se ve mucho mejor, vamos a hacerle un acercamiento, miren, ahí se ve mucho mejor, gracias por, por, esta, por esta fotografía más cercana, ahí está, vean el, el camión, si sí, yo también digo que para un niño de 5 años está muy bien hecho, pero bueno, raro, raro que esté ese... ese dibujo en la tumba y que se cuente esa historia, ahí vean al niño ese día que hizo el dibujo, salió de la escuela y le sucedió esto un camión lo atropelló, vemos a su papá y a su mamá corriendo y más atrás no se ven, pero venían sus compañeritos de la escuela, vemos la matrícula de este camión y también vemos este el ángel, este extraño que les decía pelirrojo uh -huh. eh, no sé. Es una historia muy rara. Sí, es bien, bien rara. Muy interesante también y muy trágica y de terror, escalofriante. Mira el niño cómo está tirado ahí ensangrentado. Sí, sí, sí. Está muy, muy buena la y mire historia. Mira que, que la foto es directamente tomada. ¿Quién la mandó? De pronto es Chile. Sí. Vamos a ver, vamos a ver quién la mandó. Ahí se ve el reflejo de la persona tomando la foto. Muy buena la foto. Este. Es el mismo amigo que nos mandó la esto. Uh -huh. No, no, no. Es, este, este muchacho es investigador, ¿eh? De rápido. De rápido nos mandó la imagen. Pero, o sea, cuando el canto del ángel, me recuerda al intro de la serie Caio. Sí, pero no quiero reproducir. Uh -huh. Reproducete. No lo reproduce. Bueno. Pues aquí nuestro amigo, quien quiera que seas, gracias. Sí, gracias. ¿De qué nos mandó este link? A ver este link. ¿De qué se trata? Ah, es de la imagen. O sea, ¿la encontró? Sí. ¿La encontró? No es de Chile, simplemente sí. la encontró. Sí. Bueno, gracias, mi hermano, por sí, gracias, esta gracias. ayuda. Y bueno, si alguien es de, de Chile, ya saben, eh, quieren ir a un lugar donde hay una leyenda de estas sobrenaturales, uh -huh. pues ahí tienen la del niño que predijo su muerte. Sí. Pues espero que les haya gustado uh -huh. esta transmisión, gente. Gracias por los superchats, gracias por su apoyo, gracias por los likes. 500 personas y solo 58 likes, eso es mala uh -huh. onda, ¿eh? De verdad, no sean malos, un like no cuesta nada, déjenme aunque sea like, por favor, gracias. Eh, por acompañarnos, por platicarnos sus historias, algo que quieras uh, agregar. Sí, yo quiero mandarle saludos a todos, a Kenia, a Maro, a José, a Enea, que ya estaba cansado, a Andrew, eh, a María de Jesús, a Kev, eh, a Dalia, eh, a Calavera Mana, a Funk, que siempre están aquí, bueno, y al resto que a veces se me pasan eh, muchas gracias por haber venido hoy y estamos hablando nos quiero mucho gente, gracias por estar con nosotros gracias, un abrazo a toda la gente gracias. que me apoya en Patreon gracias a toda la gente que está en Facebook en Youtube, en Twitch, en Twitter el día de mañana les subiremos fotos si es que encontramos curiosidades si encontramos cosas raras y si las compramos sí. deben estar económicas, se las, se las vamos a, a, a poner en historias en nuestros Instagrams mm. Les ponemos lo que compramos, lo que encontramos. Y los taquitos que nos dieron superchats para los taquitos, mañana les tomamos fotos a los taquitos que nos comamos, ¿verdad? Sí, y con coquita. Y con coquita. <risa> las queremos, gracias gente por apoyarnos y qué bueno que se la pasen bien, que los entretengamos. Y gracias a ustedes también por contarnos estas historias que vamos a ir recopilando. Todas estas historias extrañas, las vamos a ir guardando para tener un compendio de, de historias paranormales sé que hay muchas historias en el mundo y no alcanza la vida para conocerlas todas pero haremos el intento gracias sí. chicos, los quiero hasta mañana Adiós. cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido Ay, ya sabía, eh. Cada quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas Sucesos sin explicación Experiencias paranormales